Bienvenidos familia, gusto en saludarlos el día de hoy, soy Linda Cavazos a este primer capítulo que le presentamos a toda la banda y pues tenemos un invitado especial, pero por lo pronto los invitamos a que se queden con nosotros, esto es un podcast más. Oye, eh, hoy tenemos, como bien lo dices, eh, un invitado muy especial. Yo en lo particular tengo que decirlo, este, que pues, no es solamente un, un compañero, es un amigo de muchos años, muchas, hemos hecho muchas onceras juntos, este, muchas loqueras, mucha gente nos, en algún momento nos ha dicho, no se puede, y, y encontramos siempre como sí. Si, pero pero de, tengo que decir que es una persona que yo lo aprecio mucho, no es porque esté aquí, pero la realidad de las cosas es que he aprendido mucho con él. Y creo que, que, que vamos a tener el día de hoy una plática con un personajazo grande de los medios de comunicación en todo el norte del país, porque influyen para todos lados, y como es casi dueño de Reynosa y de todos esos lugares, pues olvídate, es complicado, ¿no? Pero pues tenemos el, el, el, la fortuna, ¿no?, de tener en esta plática así casual, relajada, este, nada armada. Ay, todo, todos los papeles aquí le mal de madre. Al señor Enrique García. Sí, señor. ¡Oh! Oye. Yo, yo pensé, dije, ¿a quién invitaron esto? <risa> <risa> dije yo... Vos, ser, ser, yo creo que es bueno el güey. Es bueno, el bueno dije, es amigo del Lacho. Qué, <risa> qué buen padrino para arrancar este proyecto que teníamos pensado desde hace mucho tiempo para toda la racita, señor Enrique García. Qué gusto y qué placer poder tenerlo aquí y que nos dé la patadita de la suerte porque pues vamos empezando en esto en este tema, ¿verdad? No, pues felicidades, que sea un proyecto que dure mucho tiempo y que obviamente eh, sea todo lo que ustedes han pensado que debe de ser. En este podcast tienes que saberlo. Como eres padrino, más allá de las pataditas que puedes dar porque eres el padrino. Normalmente los padrinos traen los tacos, traen todo ese tipo de cosas. Ah, el bolo, no, el bolo. No ni madre, conmigo, conmigo se jodieron, wey. a mí me invitaron y, me, y no, no me trajeron agua y si me trajeron agua ya chingué, güey. O sea, ¿eh? Sí. Ya me fui de gane. Ya y a me... como está ahorita el tema de que por no hay e, pues Por eso, no, eso te ya. digo. ¿eh? Es, es valiosísima. Ey, ya la ya, ya con esto estoy pagado del otro lado. Oye, eh, no, Quique, es... muchísimas gracias por, por estar acá con nosotros. Creo que nos vamos a divertir mucho porque nos conocemos los tres... Y hay mucho por platicar. Así es? como que conocerse, conocerse. Pues ustedes tienen más relación juntos. Ah, que no, no, que no yo no tengo relación. No, ah, te estás, estás viendo que dicen que ¿por qué me lo llevo para todas partes a donde voy? ¿Sí? Me, me, bueno, me... ¿Qué hay ahí? ¿Qué, ¿Qué existe entre ustedes dos? Porque si tanto lo mencionas. De, de, ma de machos, de, de... ojos, de... ojos, abiertos, ah, sí. de ojos de, abiertos. De ojos abiertos. De, mama, de ojos abiertos. De mama, mama, no. sin, sin pena y sin rascarse. ¿Qué te pasa? No, perdón, amigo, perdón, no, perdí la correa. <coughs> no, ¿Las no. mujeres no hacen eso? Este, no, claro que no. ¿Qué <risa> ¿qué <te pasa? risa> a mí habla mi a respeto. <risa> Señor Enrique García, qué gusto, qué gusto que nos acompañe. Pero con Lacho es una amistad de, de, de muchos años, desde el 2003 que sí. llegué yo a Azteca, que no lo, no, no lo corrí. <risa> me había no, no, no. pero él pensaba que yo lo iba a quitar cierto o no es cierto sí, cuando no, llegué cierto, hasta cierto, acá wey, sí. pensaron que iba a quitar a todos. a todos y no yo no quité a nadie a nadie no, quité no. los que se fueron se fueron solos es más se, los fueron en su, en, en su momento, en su momento sí. Sí, y yo tomé lo que estaba y empezamos a construir sobre esa parte que había cierto no es cierto Sí es muy cierto Nos y todo. ahí empezó una buena amistad porque el ha es un tipo este, trabajador, es un tipo honesto, es un tipo... De repente, te, te, te sí hubo dos, tres, puñaladas por la espalda, ay, pero, ay, lo bueno, per, pero lo perdoné. Cuéntela, cuéntela. Cuéntela, <ríe> sí, sí se no, puede, no, no, digo. No, no, no, quiero no, meterlos no, en no, no Bueno, cierto, sí, sí no, quiero, la verdad, no, sí no quiero. No, es, no, no es cierto, <ríe> no es cierto. No, no, no. no, no, no. De, de repente hay diferencias. Sí. como todo. Como en todos lados, cuando tú tomas una decisión y piensas que no es la correcta y es una madreada que incluso la usamos mucho en, en radio eh, porque no me llevaste un superbowl. Hasta Linda fue un superbowl, güey. No, no, conmigo, fíjate. La Linda fue un superbowl conmigo la y tú no, lacho, eh, eh, no, es, es Ay, no, ya raro. saltaron chispas aquí. No, hombre, señor Quique, ¿pa qué le decía? Al rato va a estar de que nada, ve Quique, ves a todos y además menos a mí. Nada, nah, nah. Bueno, ese era el, el, el, el, el reclamo y, y, y fue tanto que llegó a... Sí, se convirtió... exactamente en una madriada. Después, estando en empresas diferentes, este la gente me decía, ¿por qué no llevas a Lacho el Super Bowl? <risas> Hashtag Lacho el Super Bowl. Sí, y sí, hizo sí. una madriada muy común, ¿no? Pero, pero fíjate que, que hasta en las madriadas nos, nos hemos divertido mucho y ha funcionado de manera muy casual por el trabajo que se ha hecho en, en, esos, en, en ese tiempo. pero Quique, todo ha fluido bien en, en, en la chamba y demás. Eso crees tú. Esa es la parte, no, es que para allá voy. <risa> lo que pasa es que eh, desde que yo conozco a, a Enrique, que nos ha tocado trabajar juntos, hay muchas cosas que, que podemos poner sobre la mesa. Pero una de ellas es que es un enamorado de los deportes. Ah, Cañ sí. Yo, toda la gente lo sabe. Me consta. Segundo Sup lo que acaba de decir. Sí, sí, sí. Pero Cañón. Me queda muy claro, el box es, es un tema Mucho muy especial, pasión. es una pasión importante. La NFL ni se dice. No, bueno. de, de, de hecho, es que gacho está ahorita el básquetbol. <risa> sí. no, no, hoy no. Ah, ¿Cuál es? Está al final del hockey. Ah, bueno, sí, sí, sí. sí. Es así para que vea, porque yo dije, no, la que no, no, no básquetbol no, no. es mañana. Es mañana, mañana. Bueno, es un jueves, porque hay sabe cuando voy a salir esto. Es un jueves. Oye, pero, pero si hay un, un enamoramiento muy cañón, con el tema de los deportes, junto con una combinación rara, con, con Enrique, de, de, de tener también un respeto muy cañón a los deportes. Pero, pero a ver, ¿cómo, cómo empezó todo eso, señor Enrique García? ¿Cómo empezó ese amor por los deportes? ¿Desde qué edad comenzó? Desde que tengo uso razón. Desde, ¿Desde que estaba mi, chiquito? Desde que... Mi papá fue boxeador. Ah, y ok. Yo, yo crecí con una frase de mi papá este que me dejaba muy... Me dejó marcado toda mi vida. Los deportes te dan todo. Uh. ¿Y sí? Yo, ¿Hasta lo que va de la fecha? Sí. Y decía, a ver, yo en ese momento no lo, no lo razonaba. O sea, tú practicas deporte, tú haces deportes, y los deportes te van a dar todo. Te van a dar salud, te van a dar estabilidad, te van a dar este, dinero, te van a dar este sí, mujeres, sí, te van, sí, lo, lo, sí, que, sí. lo que quieras. decía. Me decía... Lo que quieras te lo y va a dar. estamos haciendo sí. mal, eh, Lo Caray. que quieras te lo va a dar. Y, y, y, y sí, eh, la verdad, sí, o te conviertes en atleta, o te conviertes en un tipo sano, o tienes un buen cuerpo, o tienes... Lo... Algo te va a dar los deportes que probablemente tú no lo vas a entender, pero después lo vas a razonar y te lo dio. Y así nació mi pasión por los deportes. En casa de mi madre, mis tíos son fanáticos del, de, de los deportes, del fútbol americano, del box. Mi abuelo la visión que yo tenía de mi abuelo era ver a los Yankees de Nueva York todos los días a mediodía viendo béisbol después de regresar al taller o los dos sábados viendo, viendo béisbol. De, terminaba el, el, el trabajo mi abuelo y era irse al parque de pelota en Reynosa para ver, ver a los broncos o ver a los bravos en su momento. Entonces, siempre hubo una parte eh, que, mía que estuvo conectada con los deportes. Mi papá era fue boxeador y después iba a la arena coliseo a hacer sparring y yo me pegaba con él y yo vivía a dos cuadras de la arena coliseo y chiquillo, estoy hablando cuando en aquel entonces lo podías hacer, somos de una generación muy afortunada porque yo podía ir a los cinco o seis años solo a la lucha libre, comprar un boleto y meterme a la, a, a la arena. ¿Solo? Solo, yo vivía decís, dos cuadras me mandaba mi mamá y mi papá. Pues, ah, en ¿sí? aquel entonces era normal que no, los pues niños se sí, claro, en la calle. Era normal. Todo el mundo te conocía. Allá va el, el, el, el, el nieto de Don Chón, el hijo de Doña Carmen. El, y, y todo el mundo sabía quién eras en ese momento. Exacto, entonces, entonces todo sí. el mundo se cuidaba. Entonces esa esa pasión por los deportes viene desde, desde muy niño. ¿no? Quique, hablando de, de, de que desde muy niño tienes la pasión por los deportes, eh, me parece que, que es interesante porque, bueno, creces, vas a la adolescencia, viene la oportunidad de trabajar, pero tu primer trabajo no, no, no era directamente o estrictamente relacionado con el deporte, ¿no? ¿O sí? No, no porque, bueno, siempre quise ser atleta, siempre quise estar metido dentro de eso, juegan en, auténti juega en auténticos tigres, bueno, no había auténticos tigres, era tigres B, tigres A, sí. y luego tigres blanco, tigres oro. azul y toro, tigres oro. Me tocó jugar ahí, me tocó jugar béisbol, me tocó jugar otros deportes, entonces siempre he pegado, pero lamentablemente mi papá fallece muy joven y a los 17, 18 años yo ya tenía este, que combinar la escuela con ciertas obligaciones claro. y, y yo empecé a trabajar desde los 15 años en Pemex, este, porque mi papá era, era, era de planta en Pemex, entonces podías trabajar en las vacaciones… Y, y ir descubriendo y las vacaciones las ocupabas para generar dinero, porque nuestras familias pues, no eran este, de, de dinero, Adinaradas, adineradas, sí. ¿no? Tú no te podías dedicar a, a, a, al deporte eh, en 100%. Tratas de hacerlo, no se da, me caso muy joven, a los 20 años, y a los 20 años ¡Santo ya, ya a los 20 años, a sí, a los ¿no? 20 años me casé. Oiga, se la sí. robó chiquita. No. ¿Cuántos años tenía su, su señora? Ella, Bueno, tiene 23 23. Ella era mayor tres años que yo. ¿A poco? Ah, lo ¿Sí? asaltó. Claro. Sí, ¿sí? Pero, sí. cuando, pero cuando tú vives solo, muy chico, porque yo empecé a vivir solo desde los 16, 17 años. Ah, caray. Tú maduras sí. mucho más rápido. Cuando sí, llegas entendices. a los 20 años, tú no, y, y lo digo con todo respeto, por ejemplo, la gente aquí de Monterrey. Yo tenía compañeros que salían de la escuela y iban a su casa y yo, nosotros no. Entonces tenías que... Desde hacerte tu comida hasta, la obviamente, barra, ser responsable hay, con la escuela, sí. porque no hay nadie que te diga, es, ve a la escuela, tú tienes que ser claro. eh, consciente de lo que estás haciendo y además generar dinero para poder hacerlo o jugar algún deporte para tener vales de comida. Entonces, hay una, hay una madurez y además trabajar, eh, porque tra en mis vacaciones trabajaba en Pemex, entonces vas madurando mucho más rápido. A los 20 años me casé y sí. ya empiezan las obligaciones. A los 21 años tengo una hija, a los, a los 22, 23 años tengo un hijo y tres, tengo tres huercos a los 24 Ay, años. Calles, Entonces, seguiditos, güey. Se, sí, ¿sí? Sí, sí, seguiditos. Que hoy para, para mucha gente dirá, este, ah, oye, es Estaba tan, bien, tan ¿no? joven, sí. pero hoy tengo una ventaja y se lo decía a mis hijas. No vas, a, no vas a encontrar un papá de tus amigas tan joven y tan guapo como yo. ¡Ay! Y con tanto pegue y la que soporte. Sí, sí, sí, sí, este, sí. Y ahora les digo, ah, el abuelo, de, su, de obviamente de, sí? de, de mis nietos, más joven no puede ser. <risa> Entonces, y es Tiene, verdad, tiene es sus verdad, ventajas. Es le ganó al tiempo. O, le ganas al tiempo. Eh, en ciertas cosas, cuando podía, puedes ganarle al tiempo. Pero eso, por ejemplo, para mí, Pegado a la pasión de los deportes, nunca la, la, la pude hacer a un lado. Siempre viendo deportes, siempre comiendo deportes, siempre, en todo momento. ¿Y qué decía su señora? ¿En ningún momento se la hizo de todo? No. ¡Ey, ya! ¡Deja de estar viendo el fútbol! No. Este, ¡Ey, ya! ¡Deja de no. ver el fútbol! Fíjate que mi, eh. ma, mi, mamá, ¿No? mi mamá y parte de la familia dedícate a algo que deje dinero. güey O sea, Pemex sí. deja dinero. Este... La, termina tu escuela, termina esto, eso es lo que te va a dejar dinero. Y en la primera oportunidad que tuve convertirme en algo profesional en deportes, lo hice. Y, y llega un momento de quiebre donde dices, con tres hijos y pagándote 20 pesos en la RG, este, está complicado. por hora sí, suena está, complicado. Compli está complicado. Ahí fue su entrada a Multimedios. Sí. Solamente en radio. Solamente en radio. ¿Y ahí fue una, hora, ya... una hora, una este, hora en aquel entonces, media hora y invitado en el, te puedo decir la fecha en la que entré por primera vez, 26 de marzo del 94. ¡Ah, la, la torre madre. está ahí chiquito! Y el, sí. ¿Y el programa lo hacía solo? No, estaba con de Fito invitado. Padilla, Ajá. invitado, Fito, cómo no. con Fito Padilla y luego al tiempo, luego, luego se fue Fito, se fue para Azteca y me quedé con el programa solo y ahí empiezas a y de hecho yo pensé la primera vez que me quedo solo en una cabina con, con el micrófono y es una historia que le he platicado varias veces yo llegué y me dice hermano, abuelo, Javier Plasencia me dice vas, vas solo vas media hora solo <risa> Se siente y bien yo tenía como cinco días, seis días dije no, traigo doce notas ah, sí, media fácil, hora, fácil, fácil, media hora me las aviento me la me, no exactamente, y, y, y, y y con mambo <risa> <risa> este y abro el micrófono y a los siete minutos ya había dado las doce 12, las, las 12 notas. No, pues diste muchas cosas más entonces con el nervio y wey? me estaba ahogando. El nervio pues sí, eh, y, claro. y, y, y empiezas a sentir que, que te falta el aire, y yo volteaba y le decía, corte, y me decía, no. No hay corte. Oye, no, el bochorno no, y, y el sientes, calor y el Te vas fluido. al primer corte y regresas y dices, oye, cálmate, güey. Terminé el programa, salí, llegué al carro y casi casi en silencio llegué y dije, no sirvo para esto. ¿En, ¿En serio? Acabo, ¿eh? Neta, dije, no regreso. Es más, no me van a volver a hablar para esto. Al día siguiente casi casi fue a darle las gracias y me hablaba Don Robert. Y yo tenía en ese momento... Eh, la falta de respeto por el micrófono. Y al y voy a decirlo, de alguna forma, yo mi entrada en, en el medio era porque yo hablaba por teléfono y, y Fito de repente decía, o oh, no hay nota del día de hoy, no, ¿cómo no? Hay esto. Pero no es lo mismo que tú le hables a alguien sin la obligación de abrir un micrófono. Claro, sí. Que tú, ni, ser, el, que tú ser el que tengas el que llevar ponente, el... Salte. Al día siguiente me hizo un ¿verdad que no es tan fácil hablar por teléfono? Ay, no te hizo aprender... ¿Sí? No es, no es tan fácil hablar por teléfono nada más Que con, conducir un programa Y extender y sacar pa, pa, pa. Y yo prácticamente Esperaba que en cualquier momento me dijera gracias, bye sí. Adiós, muchas gracias, ¿no? adiós. Muchas gracias. Joder, Ya le entendió que hay que tener que respeto el micrófono Sí, ok, entonces este, Téngale respeto al micrófono, tenga respeto al compañero tenga respeto. Y me, me dio una letanía y yo, y yo en cualquier momento Muchas gracias ¿va? Y dijo, ok Lo esperamos mañana Ah, la madre! No, sin dinero, va, sin, sin, pillo, sin, sin, pues. sin, sin nada, va, Y pues, ahí empiezas poco a poco a entender que tienes que tener un compromiso con el micrófono, y una responsabilidad. Claro. ¿Usted hacía las dos cosas? ¿Trabajaba en Pemex y al mismo tiempo trabajaba no, ya en, en, en ese oh, ya, ya, no ya en ese momento no. Ya en ese momento yo había puesto un restaurante, un café, y tenía un negocio de fumigaciones. Ok. Este, y combinaba esas dos tampoco me iban muy bien, este, porque había salido de Pemex, había renunciado prácticamente a Pemex, me habían liquidado y, y este, había salido de Pemex y me vine para Monterrey y aquí en Monterrey pues el, el negocio al inicio me, me, te empieza a ir bien, después no te va bien, y, y empieza la crisis y luego hay un momento en el que dices o me dedico a esto que es mi pasión o me dedico hacer negocio y hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa es una lucha interna muy complicada muy porque tienes tres hijos sí, que hay que alimentar sí, sí. Este, y tienes una responsabilidad familiar que, que, que cumplir. Afortunadamente, en ese momento mi esposa me dice, yo no quiero ser causal, de que el día de mañana me reclames y me digas no cumplí el sueño de lo, de lo que. De una de frustración. Lo, de una o frustración algo. o algo. Sí, porque te pesa. O sea, a la larga sí, te claro. pesa o y da, bueno, O le das, das, das o no le das. Pues déjame darle con todo Sí, pues y ya afortuna se y, af bien, sí, que se viene. y afortunadamente creo que tomé la decisión correcta porque te dedicas de lleno y empiezas a buscar cómo si sí, fórmulas de cómo claro. si sí puedes hacer de esto. Eh, algo que pueda convertirse en el sustento para ti y una forma de trabajar. ¿Ese programa de radio que usted tenía en RG era el programa que hacía a las 5 de la mañana? Que fue no. el Par de Aguas en Monterrey. No. No. Ese programa era de 11 y media a 12. Y luego me cambiaron el horario, me fui de 3 a 4 de la tarde. Okay. Y un día en una junta, don Robert dice, empezamos empinados en RG a las 6 de la mañana. De 6 a 7 tenemos música... Y ahí es donde te digo que empiezan las oportunidades. Sí, sí. Y levanto la mano y le digo, yo vengo, de 6 a 7 de la mañana, déme chance de venir. Y dice, ¿qué vas a venir? Wey? De 6 a 7 de la mañana no te va a escuchar nadie. Y me acuerdo que estaba Chuy Hernández y sí, Héctor Javier no, Yañez a las 7 de la mañana y tenían un programa muy exitoso, el del Peine y el, el sap. Peine y el sapo. Ah, claro. Sí, muy exitoso. Y decía yo, yo vengo, <risa> déme chance. Sí. No, ¿a qué vas a venir? Mejor dejamos música, cambiamos. Déme oportunidad. Si yo vengo, ahorita está en cero, pues no pasa nada. A, yo lo claro. que quería era tener horas de vuelo en el micrófono. Sí, claro. O sea, aprender a, a desarrollar temas. Y a las seis de la mañana empecé el programa y empezó la gente a, a llamar. Primero era de burla del peine y del sapo. No, no, hombre, este güey no lo escucha nadie, ni su mamá, güey. De 6 a siete no, de la mañana. No, es que mucha gente se levantaba a las seis sí, de la sí, mañana. Sí, sí. Porque tomaba el camión, porque lo que tú quieras, día? la escuela empezaba. Entonces, se, nos dimos cuenta que empezó a crecer la audiencia del programa de 6 a siete de la mañana. Y mira algo que pasa. este Roberto Canales, sí. que era director de, de Azteca llegaba todos los días a las 7 de la mañana a, a Azteca. Da por una puerta diferente a todos los demás. ¿te sí, acuerdas? sí, cómo no. <risa> este, pero, pero de 6 a 7 de la mañana él todos los días me escuchaba. Y a la radio. No todos los días, él me dijo que todos los días, pero él, él, él me escuchaba de 6 a 7 de la, la mañana. sí y uno no. Uno uno, y uno un no. día sí, un día no. Sí, sí, pero él sí. lo ponía. Y entonces te va, te va ubicando. El día de mañana yo empiezo a hacer televisión, empiezo a hacer programa de fútbol americano, mi entrada a los medios es por el fútbol americano. Y en ese momento yo dije, yo me quiero convertir en el número uno del fútbol americano. Si Don Robes es el número uno del fútbol, yo voy a ser el número uno del fútbol americano y voy a ser por el fútbol americano y voy a hacer que crees que vamos. Y lo voy a lograr. Y empezamos a hacer que el fútbol americano creciera tanto que en ese momento había una liga profesional de, de, de fútbol americano, la liga Master, y metía a 20 mil personas. 15, 25 mil personas llegaban a meter. Cosa que Rayados hoy en día no puede hacer, para empezar. Sí, claro. <risa> y empe, y empe, y Pero es innecesaria. Oye, y empezamos, <risa> perdón, a perdón, hacer, perdón, perdón. empezamos a hacer que auténticos tigres y borregos creciera, y empezamos a hacer cosas distintas. Eso me lleva a hacer transmisiones de la FAIM, a tener espacios en televisión, en 12 Deportes, gracias a Paco Salazar, al este, Piolín, que le mando un sí, abrazo. No. Y, y empiezas a encontrar llaves y caminos que abren puertas hasta un día este, estar sentado ya frente a una, una, una cámara, ¿no? Y económicamente ya se fue estabilizando, me supongo. No, <risa> no te, eso no, tardó mucho más. No, tarda mucho más. A mí, el pro, a mí la oportunidad de poderme estabilizar me lo dio un programa que también nadie creía en ellos. Nadie hacía programas de cable localmente. Uh -huh. Nadie. Okay. No. Cero programas de cable. Y un día, y le mando un abrazo a, a Adrián Peña, Adrián Peña no? eh, tenía d 99 y tenía Superestelar Caliente y él hacía la producción y hacían videos, metían videos y metían programas musicales. Y un día dice, oh, si metemos un programa de fútbol. Y Ricky, el que era el productor, Ah, se me fue ahorita, eh, me, ahorita me acuerdo la, Se me fue el, y qué, qué lástima, porque lo, lo quiero mucho y falleció hace muy, muy, muy poco tiempo. Y Gonzalo, este, que eran los productores, estaban. Él, eh, Adrián iba a meter a Chavana con un programa de fútbol y le dicen: d 99 no es para fútbol, papá. d 99 es para un programa de fútbol americano. Pero era porque estaban peleados con Chavana. Claro. claro. No claro. ¿Sí? Okay. Entonces, Adrián me dice. Traen, va, va, tenemos a la persona que a veces puede hacer un programa, sí, va Enrique y hace un programa sí. y empezamos Touchdown 99 y ese programa lo que empiezo a comercializar claro. y empiezo a generar dinero con ese programa, no solamente para mí con comisiones, sino empiezo a generar dinero para la empresa y el programa se convierte en un éxito este, porque era un programa de nicho, se hace un hitazo y, y de ahí eso te va abriendo puertas. ¿Ya podía mantener a mi familia? No, pero ya me faltaba menos. Sí, ya estábamos más avanzados. <risa> ya avanzadito, ya avanzadito. 20 pesos de RG, más otro, tanto que te daba el programa, más otro, y empiezas a generar poco a poco, este... Asumar. Asumarlo, Oye, a ver, ¿no? a ver, Kike, pero, pero en ese tema, yo estando en los medios, como que todavía no llego a, a, a aterrizar ese tema de que, no, pues, 20 pesos por el programa, 15 por no sé qué, pareciera que es insostenible... Trabajar no, así, güey. No, es, es insostenible trabajar así. Es que sí lo es. Es, es así. Y, y luego empieza otra parte de, de... Empieza la época del internet. Y yo me, me quiero meter en la época del internet. Y un buen amigo que le mando un abrazo, a Roberto Núñez, él empieza a generar el portal en Multimedios, uh -huh. que eran seis personas. Ahí estamos hablando que fue como en el 2000... ¿Qué? ¿2003? 10. No, no, no. Estamos hablando todavía de no. 1994, 95, Cinco. 96, 97. Y se genera el portal de Milenio. Okay. Y me invita Roberto Núñez. Y ahí fue la primera vez que alguien me pagó bien. ¿Cuánto te este pagó bien? Ah, en ese entonces. En ese porque entonces ahorita, me pagaba... Diez mil pesos mensuales, güey. Está bien. ¿Ese entonces era un mundo? Carrer? Era que era sí. el millonario. No nada no, no, no <risa> más a mí. No, no, nos encargábamos, Willy González y yo, de la, de la página. ¿Sí? Sí. Después nos cortan a los dos y a mí me regresan. Exacto. Eh, eh, y yo me toca hacer el portal de, de, de la afición. Okay. Prácticamente ahí ya. con ellos. Este, me fue encargo. Muy, fue de, muy popular, güey. Eh, y en, en ese momento pues, hicimos muchas cosas, gracias a, a, a Roberto Núñez, estaba Juan Ramón Palacios también dentro de... Era un grupo muy pequeño, seis, siete personas nada más, diseñadores, y empezó ahí a trabajar. Y ahí fue donde yo más o menos ya era. El portal, más el programa, radio. más radio, más patrocinadores que hacía por fuera. Eh, ya empiezas más o menos a generar. Y luego ya, ya entré, entré a televisión y ahí en televisión este te pagaban otro poquito y empiezas a, a, a generar. ¿Qué sí fue, ¿Fue difícil entrar a televisión después de estar en radio o normalmente.? Yo entré es más a televisión accesible? en el 95, en el 95 prácticamente, eh, con una sección de deportes en 12 deportes, gracias a Piolín, a Paco Salazar. Empiezo con Toño Nelly, con eh, Paulino Guerrero y el Peine Yáñez. Y Cintia Ayala y yo hacíamos una sección de cinco minutos los sábados este, a las nueve y media de la noche, porque el programa era de dos horas, de ocho a diez. Y salía cinco minutos y luego esa sección se fue haciendo más grande, más grande, más grande. Ya y ya se hizo ya no nada más era de la FIME, era de la NFL. Y luego ya empecé a meterle otros deportes y metí WWE y luego metí la UFC y empecé a meter otros deportes Todo. que todos los deportes que, que yo podía encontrar como un nicho sí, que claro. nadie más los tocaba. Exacto. Sí, y ahí fue creciendo. Hasta que llega el 2003, donde me invitan, bueno, no es cierto, el 2002 a mí me invitan para irme a trabajar a Estados Unidos, okay. este y a, una, a la Arena del Aredo, había salido un equipo de hockey del Aredo, me toca hacer la presentación eh. de la Arena del Aredo a mí aquí en Monterrey, me invitan a trabajar allá, y yo ya me iba a ir, y voy, hablo con Don Robert, y le digo, Don Robert, este le voy a renunciar, porque me, pues me voy, y me dice, güey, yo no te veo este chamaco yo no lo veo así. este en la en, en arena eso. haciendo eso si el día de mañana si te hablaran de otra estación de radio y tú vas a ir como director porque así me lo dijo si te fueras como director de una estación de radio o si te fueras a otro canal como algo más este lo puedo entender pero que te vayas a estar detrás para de, qué iba a ser en el hockey eh, no, eh, no, iba como parte de relaciones, de relaciones públicas de la arena. La pura la imagen, pública, la, voz eh, y… Y hacer, no, y hacer este reportajes y hacer cosas de, de, de, de ese ¿Era tipo. ¿Era con los box, no? ¿Algo en así los sea? box de, de Aredo, del Aredo. es Exacto. Y total no me fui y resulta que a los cinco meses me habla eh, Miguel Blanco, que se había ido a Azteca, sí. y me dice, Miguel, güey… te quieren de este lado porque el, el había dos secciones en el telediario que eran las únicas que le ganaban al noticiero de Info7 de Azteca que eran la sección de, de, de la son, de la de la nota roja y la sección de los deportes Ok. y deportes a mí Mario Gámez que no me quería también este y le mando a saludo a Mario qué raro que sea así Mario este le mando saludo a Mario este no Porque la verdad no me quería ni él ni Carlos Zúñiga Me hicieron hacer casting como 400 veces Y casi por out por, por, Creo que por, estoy pasando en esa etapa similar Ya ¿Qué? entendí todo entonces este, o sea, <risa> Casi casi por decreto de Don Robert Yo entro al, al telediario okay. Casi casi yo, Usted va a estar ahí y se, se friega De hecho yo no quería estar en el telediario porque a mí yo tenía una invitación al Mundial de Fútbol Americano en Palermo, el primer Mundial de Fútbol y pues yo me quería ir al Mundial de pues Palermo. Claro. ¿Sí? Italia, ¿Sí? Sí, y ya tenía todo viaje pagado y todo Ay, prácticamente. Sí. Y, nanay. Y, me, y me dicen, entras y entras en tal fecha. Y yo, oh, hijo. Y, y, es muy típico Y al inicio me hacían jetas. ¿De que te vas a ir de viaje, mm, tienes trabajo. Y al sí. inicio me hacían jetas. Y, pero luego te ganas ahí un, un lugar y empiezas a trabajar y empiezas a funcionar y creas un personaje y, y, y ese personaje nos daba para, para sacarle el rating a, a Azteca en ese momento este, se, va, se llevan a Miguel Blanco Miguel Blanco me dice, ¿quieren hablar contigo? Fernando Martínez, sí. mando un saludo a Fer, a Fer este papá como le digo y Fer me ofrece irme le digo, mira, ¿sabes qué? siempre he sido muy leal, la oferta que tú me des, yo la voy a llevar a Multimedios, y les si ellos no me la igualan con que me den poquito menos de lo que tú me estás ofreciendo, yo me voy a quedar güey. Tú sabes, agarra la oferta, la llevo, le digo a Mario Gámez, le digo a, en su momento a Don Robert, este, me están hablando y me dice Don Robert. Chabaco. Pensé, pensé que, que sabía que tarde o temprano iba a pasar alguna situación de este tipo. Me dicen… ¿Quieres, más? ¿Quieres ganar más? Sí, trabaja más. <ríe> fue, una, ah, bueno. una, fue, una, fue uno de los mensajes que, que me dio claro. uno, uno de mis jefes. Y total, me vuelven a hacer una contraoferta en Azteca y tardé como seis meses. Yo, si, me acuerdo que le dije a Fernando Martínez, si para el día 15 de diciembre a mí no me resuelve mi situación en Multimedios de lo que yo quiero, este, yo me voy. Día 15 de diciembre llegó, no se arregló. Le, le agradecí a don, a, a don Francisco, porque la negociación se llegó hasta a don Francisco en su momento. Amor, este, es, sí escaló. y calor! Y, no, y le agradezco a don Francisco alto. porque me, tar, me, me trató como, como de manera espectacular. este Hay cosas que no, no, no, este, no, no, no puedo decir, porque en no, no, no, no, no, una negociación se quedan dentro de, sí, claro, dentro, claro. Dentro de esto, sí. pero me trató de manera espectacular un tipazo, este, quería que me quedara, este, pero yo necesitaba dinero para mi familia, y una de las respuestas era de, es que todo el mundo ya te conoce, ya te convertiste en un personaje, pues sí, pues sí, pero, sí pero voy a... Pero, pero, pero, voy, le le chi, pero voy a leichi y me cobran. Sí. <risa> no me lo <risa> regalan. No no sí? Con salud. ¿no? <risa> y eso me diría para llevar, para irme a, a Azteca, y no nada más eso, sino era dirigir un proyecto que tú pensabas que podías hacer crecer. Y esa salida de Multimedios causó algún ruido, mucho. alguna mala cara, mu mu enemigos. Mucho. Al final, y, y le mando un saludo a Robert, ya te doy trabajo con, con, con Robert. <risa> este, ¿Robert recién, Contreras. Roberto Contreras? ¿A poco? Cuando Roberto y yo almorzábamos juntos todos sí, los si días. De acuerdo. Todos los días, de, ¿Sí? los últimos dos o tres años, casi almorzábamos juntos. Bueno sí me acuerdo que este, me platicó porque van a decir ahorita de que ajá y, sí y, me acuerdo de chinga pues cómo sabes. <risa> y, y, y haz de cuenta yo me salgo en, en, en enero y en el con, llegamos a convivir al, al Super Bowl en, el, en la primera semana de febrero y ya no me saludaba. Y yo güey no manches Roberto soy yo soy yo güey pues, almorzamos. <risa> wey, pero es que tú sabes cómo es el de empresa. y, y, y, y total, es que muchas veces te, eh, se pone en la camisa sí, muy cañón, Don Robert, mi, Don Robert sí. mismo, un, un día me lo topé comprando café y casi, y este usted quién es, ¿verdad? Este, <risa> eh, y bueno, empiezas a entender ciertas partes que te conviertas en una rivalidad. Hasta la fecha, en esa parte de la rivalidad, yo como siempre, a mí me pregun puedes preguntar por cualquiera, todos son mis amigos. Si yo te puedo echar la mano, yo te voy a echar la mano, no me importa. Si tú no consideras que yo soy tu amigo, esa es tu bronca. Pero yo no tengo problemas con nadie, con nadie. Al final, este, sí, algunos este, medio se, se cabrearon, se sintieron. Eh, se sintieron, traté de llevarme a algunos, algunos se fueron, otros no se fueron, eh, les ofrecí trabajo, eh, otros después se regresaron este, y, bueno, empiezas a, a construir un proyecto completamente diferente, que ahí es donde ya entra el hacho y entra este un, un, un estilo de trabajo este, que creamos en Azteca que es distinto. ¿no? Que ahí en Azteca empezó el programa de ADN. Empieza eh. el 20. Así se llamaba, ADN sí. tal cual. Bueno, fíjate, cuando yo llego y les digo, vamos a ponerle ADN, ¿qué es ADN? ¿Por qué, te, ¿Por qué ADN? ¿Qué significa las gilas? ¿Por qué, ¿Por qué sí. le pone el detrás, güey? Y quiero wey. pensar que hay gente que a lo mejor todavía ni sabe qué significa ADN. Y le digo yo, es Azteca Deportes Noreste. Claro. Entonces, ok, ADN, vamos a ponerle ADN. Luego ellos mismos le pusieron a un canal ADN, güey. Sí. ADN 40. Sí. Y luego correcto. salió tu ADN. Sí. Y luego salieron muchas cosas. Derivados que, de... Que esto no es diferente. ¿De, de dónde viene...? Buscas o mamas de otras culturas. Qué raro, ¿por qué es, haces esas cosas? Y es, que... y, y, y, <risa> ¿neta? Oye, no me hables así. Pero me decían, sí, pero es que ESPN es un canal, güey. Sí. No es un programa. Claro. Vamos a hacerlo como ADN. Y ADN se quedó. Y un, 20, un 3 de marzo del 2003 nace, nace ADN. Y el proyecto de ADN nace con las actividades en la calle o se fue modificando no, con el paso del tiempo. No, el proyecto de ADN. ¿Cómo empezó ADN? Más ADN, un programa, un programa, un proyecto de completamente deportivo. Que en esa parte estaban justo, eh, no tenían un departamento como tal, ¿verdad? O sea, sí, eh, tenían sí. nada más como un. Teníamos de una oficina más grande, así como esta. <risa> este, sí, sí me acuerdo. Ahí, ahí, ahí nos este, acomodábamos y éramos seis personas, siete personas. Siete máximo. Siete. Sí. No existía deportes como tal, la gente se acordará mejor que yo, porque deportes pertenecía a noticias. Okay. Cuando yo llego a Azteca, llega también Luis Padua en su, segundo, en su segunda versión, y Luis Padua es un poquito controlador. No. Este, <risa> <risa> y me dice Fernando Martínez, de la negociación que hicimos, güey, porque a mí me lleva Fernando Martínez, que era el director de deportes. Dijo, no, el de ya era le quitaron el la cuando A mí me contrata Fernando Martínez como director de noticias, él. Y cuando yo ya llego, Luis Pado era el director de noticias. Y Fernando Martínez pasa un apuesto que le inventan ahí de relaciones institucionales. Sí. Pero me dice, Fernando, separé deportes de, de, de noticias, para que no dependas de Pado directamente. Bien para hecho. que tengas esa libertad. Claro. La cual... Yo se lo agradezco y Roberto Canales también lo aceptó y separamos deportes de, de, de noticias. Sí. Eso me permitía pelearme, compadre. Claro. Y pelear espacios y, no te, y pelear. Y, y no te gusta sí, tiempo, eso. dinero y esfuerzo y eh, todo. Eh, Exactamente, pero crear conceptos propios. Yo alimentaba la, la, la, la, la parte de noticias con los deportes, pero los deportes de las noticias me pertenecían a mí como, como departamento. No a Padua. Incluso ingresos de los ingresos de, de deportes eran para el departamento, no eran tanto para noticias. Entonces, a Padua y a, y, a, y a Noticias esa cierta parte Híjole, siempre sí. les, hizo, les hizo, un poquito ah, de ruido, ¿no? ¿Qué tan complicado es que, que esa parte? Eh, Mucho agregado que un día ya ya me ha cal... a agarrar a Madraz a Padua. Sí, Ay, al aire. Me dijo sí. Roberto Canal. El... Ah, dale al aire, güey. Sí, sí. Al aire, dáselos sí. al aire. Ah, sí le habían dado la autorización. Pues sí. Es una anécdota que yo le he platicado e incluso le he platicado con Padua un día. Este Padua eh, hay un, estoy yo en deportes y en, estando al aire, hay un, un accidente y le mando un abrazo hasta el cielo y un beso a Jorge Lugo, que era el productor que acaba de Lugo. fallecer, eh, Jorge Lugo. Perdón. Y me dice, le dice Padua a, a Lugo, córtalo, para ir al, al, al enlace de un choque. Al accidente. Y yo veo en el previo que es un alcance, güey. Un besito, tope, un besito. Un besito, un besito, ope, un besito. Sí, sí. Y, y yo traía la sección patrocinada eh, no, y llevaba un minuto. ¡Qué coraje! Y, y, y, y no, estábamos en liguilla. Yo por eso lo metí. Eh, eh, en, en liguilla, eh, estábamos en liguilla en aquel entonces cuando... Nunca entrábamos a la liguilla en el fútbol. regional eh, No, no, no. no Era novedad. Y, y, y me dice, córtalo porque vamos a ir con el choque. Y yo, me dice el lugo... Este, Enrique, este, hay que mandar al choque y yo. Siguiente, Continua, siguiente, siguiente. Siguiente nota. Uh, siguiente uh, nota. Uh, este, Enrique, eh, y, y yo escucho, Luis pensaba que no lo escuchaba, pero en el, chich en el chicharro lo escuchaba, Luis, que lo cortes, que lo cortes, y poco profesional que es, que lo cortes, ya no le metas videos, no le metas ningún video. Y yo, ahuevado. Ah, ah y tire notas. ¡Manda corte! Y me imagino a Padua Morado y, y, así. Sí, que claro. Y yo volteando de reojo viendo a Padua, y Padua <ríe> sabía que lo estaba viendo. Y así, yo me aventé, todas muy mis notas, eso. todas mis notas las tiré. Sin video. las tiraste, pero, pero las tiré. Coetione. Y cuando... Termino, deportes, pues siempre termina con la frente. De deportes. Y me dice Pado, voltea a Pado y me dice, qué poco profesional eres? y me dice, que me voy. Y le mando un saludo a Pilo. Que sí, con no? Manager, Agárrame cómo que me, me peleo, y me pongo. Y que se mete Pilo, ¿No? y, y, y Leti en medio, y, y, y yo casi, que... Ching, y nos Aquí de, se puede decir la y, si y, quiere. Y, y, y, y, y, y, y, y Pado, te lo juro así, con una cara de. A o sea, ver. De, de, ay, canijo, o sea, de. de es que valió gorro. Termino yo de ahí. Y subo directo con, con Roberto. Este, yo sabía que ya estaba allá en las 7 y cuarto, 7 y... Subo con Roberto y le digo, ¿sabes qué? Para que no te la cuenten. Y iba a agarrar a Pado así, así, así. Y dijo, al aire. Le dije, Me da rey no, le, era al aire, güey. Dale <risa> <aire, risa> al <dale a la risa> aire, dale al <risa> aire. güey. Dale claro. al aire. <risa> <risa> dale al aire. Total, te, terminó, volví a entrar otra vez al noticiero. Eh, entré en los siguientes dos bloques y al final terminamos y tuvimos una junta y ya más o menos conciliamos, este, bueno, pero bueno queda ya como una, como una, una anécdota, como una anécdota. pero que, Deportes pertenecía era un ente completamente diferente que después eso causó mucho resquemor dentro de, de, de mucha gente es ¿no? que era independiente despecha, despecha. Deportes sí. en ese entonces era independiente y, y si era una época complicada en TV Azteca ahora las cosas como son mi compa cuando se enoja, si sí, sí, sí, se enoja sí. y si sí, se enoja bien <risa> yo creo que a mí no me ha tocado ninguna vez que se haya encabronado de verdad, ¿verdad? No, que no. No. O sea, yo en, la, en el tiempo que me tocó no, colaborar con usted, me tocó creo que lo blandito. O, o me o, bueno, sí, nunca no, lo vi, no, nunca no, lo vi muy. ¿cómo, nunca cómo, lo vi muy ¿cómo, encabritado ¿cómo es No, realmente blandito, no. ¿cómo? O sea, bastante suave, pues. Ah, me así suave. así la, suave. La verdad. Me la, <risa> no, no. No, pues es que cada quien piensa en lo que tiene hambre, no. ¿verdad? <risa> Uno que es inocente, ¿verdad? Ay, pobrecito. La verdad. Que ese es uno de los reclamos que a lo mejor mucha gente al inicio, yo era más cabrón con... con, con es más, un, un día me dice, le mando un saludo a Chitiba, dice, güey, ¿por qué nos regañas tanto en un me acuerdo un mundial? Sí. este ¿Por qué dices si, es, si dices que somos a los que más quieres? Nos, ¿Son los que más nos cargan la mano? La mano nos estás jodido y está, jode, jode. Pues por eso, güey. Claro. ¿Sí? Porque por, se eh, por eso. son capaces. Es, exactamente. Y, y, y se hizo un grupo muy exigente, pero muy solidario en el trabajo, eh, muy unido, muy, muy unido. No, no te lo digo yo, te lo puedo decir, Lacho, te lo puedo decir. Mucha gente que trabajó, todo el mundo quería irse a deportes. Dentro de la misma empresa te decían, llévame para deportes. Eh, reporteros de noticias me decían, llévame para deportes, sí, sí. eh, ya no quiero, no, prefiero irme para allá. Este, y, y deportes empezó a generar muchas cosas en contenidos, como, como programa deportivo. Porque además era, íbamos al Super Bowl, a Serie Mundial, Coberturas. a final de la NBA, a este como Azteca tenía derechos de la NBA, íbamos, nos, sentaban, nos sentaba la locura, que esa es otra de las cosas que hacíamos. Le mando un saludo a Loto, Tony Salazar uh -huh. y a Caleb Hoy juegan los Spurs de San Antonio en la final. ¡Vámonos! Nos vamos en la mañana, termina el juego y nos regresamos, y regresamos para el noticiero, güey. Hey. A San Antonio. ¿Así juegos? Ah, sí. A eh, calzón quitado, vieja, rato regreso. Sí, o sea, terminamos el programa en la mediodía, vámonos, dejamos grabado y nos íbamos a San Antonio, veíamos el juego, terminaba el partido y regresábamos para el sí, noticiero. Sí, pues Monterrey, San Antonio, que son ocho horas más o menos, seis no, hombre, horas. Menos. Bueno, horas. dependiendo no, quién maneje. Cuatro ¿verdad? horas con él. ¡Eh! Sí, cuatro sí, por horas, eso dije. Con él. literal. De hecho, veníamos platicando. de eso Hace, hace ratito rato. teníamos. teníamos una, ayer teníamos una plática de eso, ¿no? Sí, sí, sí. O, no, hoy no, en el hoy, programa. Hoy. hoy en el programa, acerca de eso, de que Se puede decir, de aquí a Torreón que... hacía dos horas y media. Pues de aquí nos qué a... pasó en el Super Bowl de Miami? Que literal <ríe> hicimos como 20 horas de camino. ¡20 horas, carnal! ¡20 horas de regreso! Imagínate eso, estás hablando en otro polo del mundo. Sí. Yo nomás veía los arbolitos así. Sí, y bueno, no, no, no. Entonces, así, es, ese de la tipo, eh, eh, Ese tipo de locuras <risas> fue haciendo que Deportes se hiciera y, y que se pudieran vender. Hay un programa que fue muy querido, o bueno, es muy querido y muy recordado por la gente, que son las dinámicas que se hacían en la mano, calle. Mano. Exactamente. Cuénteme cuál era el secreto, porque había mucha raza que se juntaba, punto uno y punto dos. Las señoras siempre iban detrás bueno, de usted. ¿Qué perfume usaba o por qué las traía tan loquitas? <risa> el dinero. <risa> Se llama dinero. Billete, Mira, billete, man, billete. Ma, mano a mano es un programa que empezamos el trapo y yo. Es que cuando me voy a Azteca, hay otro programa que realmente es el que tiene éxito y no tiene éxito tanto ADN Inicio, que es el primero de la mañana. El primero de la mañana es, empieza de 5 a 6 de la mañana. Cuando yo llego a Azteca, me dice Roberto Canales, quiero que hagas 15 minutos antes de Info 7, como lo hacías en la RG, en el programa que tenías en la mañana, donde hablabas de todo, cápsulas, papá, papá. Claro. yo, no, Roberto, me vas a matar para venir a las 5.45 de la mañana. Hazlo. Y le mando un saludo al queso, eh, ¿Cómo Luis no, Rivera. productor? ¿Bador? Este, el queso <risa> badón <risa> o oh, como lo decían, el, badass, sí, sí, badass, el ah, queso ah, ¿El, <risa> el, el queso no se e. crea, no se crea, no se este, quiere, pero con todo respeto. <risa> eh, y, y hacemos el primero de la mañana y le digo, yo, ¿sabes qué, güey? Nomás que no lo quiero en el estudio, donde lo quieres, dámelo como una unidad móvil, me voy a la calle. ¿Cómo? Sí, güey, 15 minutos y me voy a la calle no es cierto. Y me y entonces empecé a hacerlo en los tacos, en la Alameda, en el café, y empecé a hacer cosas diferentes a ese, en ese horario, una parada en una terminal de, de camiones, y la gente me empezó a decir, sabes qué, 15 minutos es muy poco, media hora. Entonces era, levántate a las 5 a las cinco, de cinco y media a seis. Y hacían locuras este, en el programa. Un día voy y me meto a una de masajes que estaba abierta toda la noche. Vete, <risa> compadre! dice, ahí open! Y vamos para adentro. Y es las muchachas S corriendo. SC, ¿Qué es SC? SC. Yo, yo, fui yo, ah, yo fui a preguntar cosas ahí. Y, y entonces empezó el programa. Los de no, Bueno, me voy. llegó un momento. Y, y son cosas que luego no debo decir, pero pues, sí las voy a decir. Sí, dígalas. Eh, eh, sí, llegó a tener pico más alto la entrada de, del primero de la mañana, vamos a decir, yo llegué a tener 6, 7 puntos de rating, entraba Pado y se caía. Vámonos. Che, Pado. Y, ah, y no. luego volví a subir, ya para las 7 y media, 7.40, ahí volví a subir Pado y luego tenía picos ya mucho más muy altos. altos. Pues era como muy el donde la raza ya se va. Muy, ¿no? muy la altos, escuela, pum, pero empezó va. a crecer al grado, me pasó en radio, en radio crecimos tanto de 6 a 7 de la mañana que nadie hacía programas de radio en vivo de 6 a 7 de la mañana. Y luego empezó FM2 y luego empezaron D99 y empezaron todos a hacer programas de 6 a 7 de la mañana porque se dieron cuenta que el mercado era ya estar en vivo a esa hora. Sí, claro, desde claro. empezaba en, desde el de En jornada. tele pasó exactamente lo mismo. Empezó Televisa a meter noticiero de 5 a 6 de la mañana de cinco y media a seis de la mañana para competir con nosotros y empezó Multimedios a meter de cinco y media de la mañana a 6 también. Con el este, Capitán Guarniz, ¿no? ¿no? No, primero noticiero y después quitaron el noticiero y metieron al Capitán Guarniz con el Hijo de la Madrugada para tratar de competir. Okay. Y entonces yo me fui, no a las cinco y media, a las cinco quince y ah. luego me fui a las 5 de la mañana Desde... y hacíamos locuras este, para, para, para, para que el programa... Se mantuviera el programa, estuvo seis, siete años. A ti sí. te tocó hacerlo también en sí, algún hacerlo. momento? cuando me daba... acuerdo. Una que dice Enrique: mm. Este vamos a hacer algo diferente. Ya está planeado. Te vas a ir y vas a ir a llevar a los niños de cualquiera de cualquier color. Vas a llevar niños a la, a la escuela. <risa> está bien, no es en serio, güey. Y ahí vamos y ¿A, a llevar a los programas? niños a la escuela, todos gruñuditos. No querían ir a la escuela, ah, Pasábamos por ellos no. y los llevábamos a la escuela sí, como sí. si fuera. Y hacíamos, hacíamos locuras en una de esas locuras. José Luis Márquez, pues un el, eh, al, José Luis un Márquez el trapos había sido productor mío en Touchdown 99 uh -huh. y hacía ese personaje del trapos y un día lo, lo invito, no tenía hall el este y andaba todo deprimido por, por X cosas y me dice, güey, invítame güey, y yo, güey un payaso, que entre conmigo a las 6 de la mañana? Sí. <risa> Híjole, no, qué gracioso No, no manches, <risa> sí. bueno me traigo al payaso y pum, la pegamos, porque es muy creativo. Es sí, muy ah, sí. bueno. Es muy creativo el güey. Entonces, sí. de cinco y media a seis, de cinco de la mañana a seis, para ya no estar solo, tenía al payaso. Por eso warniz empieza con Globito y él, sí. para hacer más o menos una fórmula este, parecida. Este, y de ahí, esa fórmula con el payaso funciona. Y luego nace mano a mano, yo hago un programa donde regalo dinero, pero con preguntas de fútbol, de tigres y de, de rayados, y le ponemos este mano a mano, porque era un mano a mano mío con dos aficionados, uno de tigres y uno de rayados, y la idea era ver quién sabía más, y eran programas donde la bolsa se iba acumulando de dinero. Regalábamos siete mil pesos por programa, un fin de semana, y ese programa… La bolsa se acumulaba y llegó a un momento determinado a hacer una bolsa de 80 mil pesos, 70 mil pesos. Entonces, regalar esa cantidad de dinero, creabas un morbo. Y de, de esa variante, me, un día me dice Juan Díaz, que le mando un saludo, me dice, güey, es que hacer rating con de esa forma es bastante fácil, pero cuesta mucho dinero total, eh, hubo una serie ahí, el rating se nos bajó, se hicieron otras fórmulas. este Y hago un programa el fin de semana en la calle con el trapos que se llama Mano a Mano y empezamos a regalar bendejaditas. Con dos chavas, dos sedecanes, este, nos vamos a la calle y luego ya no hubo presupuesto ni que para las sedecanes. Está y afuera. encontramos a. Le mando un saludo a Susi de la chaparra. <risa> este, do, una señora así gordita y una chaparrita. Y la chaparrita? Y, y las metimos como de canes. Y empezamos a desvariar en el programa. Y hacer un poquito de show y hacer dinámicas. Y de todo. Y ¿sí? ese programa llegó a un momento en que el sábado llegaba hasta 10 puntos de rating. Oh, en su una madre. hora. Madre, ¿eh? sí, eso sí. en números de televisión es hey. la gloria, el triunfo. Hoy casi no casi <risa> no, es no sí. Entonces ese me lo migro a llevármelo a, a, a, al día a día y lo combino con, con fútbol porque en ese momento el competidor más importante que teníamos era Don Robert y Don Robert dominaba. Claro. Pero Don Robert era no era el que tenía el rating. El programa que tenía el rating era un otro programa que era en, en Televisa Nacional, que era un minuto para ganar, y programas de, de ese concepto. Entonces, yo no quería quitarle rating a Don Robert, a mí me valía gorro Don Robert. Yo quería ir por los 14 puntos, 15 puntos de rating que tenía Televisa. A ese es el que quería robarle rating. Entonces, haciendo algo local, haces una combinación, de deportes para competir y con las noticias de, de la ciudad, aprovechando a Careca, a Roberto Medina, al Diablo, a todo ese talento que teníamos. Entonces, es una combinación donde hablas de, de fútbol y es una combinación de entretenimiento. Sí. Y esa mezcla nos dio mucho, bastante. ¿no? Y ahí empiezas a tener una convivencia diaria con la gente, a ser amigo de las señoras. Este, porque el personaje mío era contra las señoras al inicio, yo era misógino, este, eh, pero era un personaje estudiado, hoy no podría hacerlo dentro de, la, dentro no hay, de, la, dentro de los medios, ¿no? Difícil. Oye, sí, hable no, un chorro no. yo, güey. ¿Eh? lo acribí. No, no, no, es que te, te estamos escuchando porque son muchas cosas, yo aparte traigo muchas cosas en la cabeza porque, por ejemplo, hemos hablado de muchas etapas eh, eh, dentro de tu carrera profesional, Quique, incluso de, tu, de, de, de la parte familiar. Pero siento que los eventos internacionales, sin tomar en cuenta, fíjate lo que te voy a decir, sin tomar en cuenta la NFL, porque todos sabemos que, que, que la NFL es tu enamoramiento cañón, top, más grande, ¿no? Pero... ¿Pero qué no es, ¿Eh? no es el box? No, no, no, no, no, no pero, pero lo del box eh, lo tienes como tal. Yo me refiero a, en pantalla... Sí. Lo que hay, una de las cosas es que la sí. gente dice, Enrique García... Entre so, muchas cosas... La NFL, ¿no? Sí. Mi, mi, mi pasión, mi sueño, como en los medios, era tener una cobertura de Juegos Olímpicos. Ese era, olvídate un mundial, olvídate de, de todos. O sea, como atleta, como amante de los deportes, para mí Juegos Olímpicos era el Lo top máximo. El top. Como atleta, si algo me hubiera gustado hacer es decir a unos Juegos Olímpicos. Y cuando empiezo los medios, digo, ¿sabes qué? Yo voy a ir a unos Juegos Olímpicos. Si no lo puedo ir a lograr como atleta, lo voy a hacer como, como medio. Claro. Y entonces, cuando llego, a, cuando estaba en Multimedios, fue a Australia. Y aunque preparé un proyecto, pues nadie me lo compró. Y no fui. Cuando llego a Azteca... Vendo el proyecto de, de, de Juegos Olímpicos. De Grecia. de Grecia. Y no me lo compran. Porque esa es la verdad. No me lo compran. Y empiezo a hacer radio yo como independiente en Asir. Sí. Y vendo el proyecto a dos clientes. Bueno, a un cliente realmente. A Corona. Eh, le mando un saludo a Fernando Casado donde, donde quiera que esté porque confío en mí. Y le digo, ¿sabes qué, Fer? Está Juegos Olímpicos, está la selección, está esto, está Ana Guevara, está el boxe, pa, va, pa. pa. Este, te vendo cápsulas y patrocíname el programa. Y, ¿Y cómo cápsulas? Sí, a lo largo de la estación, va, pa, pa, pa, así, así, así, así. ¿Cuánto vale, güey? Vale, no vale tanto. Y vas a ser el único localmente que vas a tener. A pe... Me dice, mm, va, okay. órale. Entonces, lo vendo para radio. De hecho, ya estaban arrancados práctica, casi por arrancar los Juegos Olímpicos. Entonces, consíguete boleto de avión Atenas, consíguete hospedaje en Atenas, right. consíguete un chorro. ¿Y se fue usted solo? Solo. Solo, pero cuando yo voy, yo ya estaba en Aztecas, tenía un año estar en Azteca. Volteo con Roberto Canales y le digo, ¿sabes qué? Este, yo les propuse aquí un Juegos Olímpicos, no me dijeron que no. De hecho, fuimos a México a hablar con José Ramón Fernández. Fernando Martínez y yo, para que nos acreditara, para ir a Juegos Olímpicos, y José Ramón me dijo, mira, bien fácil, de llevarte a ti y llevar a alguien de mi equipo de aquí en México, voy a llevar a alguien de, aquí, de mi equipo aquí en México. Y a Sechi. Se chingó. Sí, no sí, no sí, acreditación, no, no nada. No nada. Está para Entonces dijeron, no, pues ¿sabes qué? Eh, se, se desestimó el, el, el, el, el proyecto. No se vendió, no se vendió. Cuando yo llego con Roberto Canales y le digo, me voy a Juegos Olímpicos, pero me voy a ir por radio. ¿Cómo? Me voy por radio. No te voy a mandar nada. No me vengo a pedirte permiso porque pues, son 15 días que me tengo que ir, güey. Dijo, no, no, no, no, no, no, no, no, no. ¿Cómo? Se tiene que vender. Me mandas reportes. ¿Cómo vas a mandar reportes? Puedes mandarme reportes desde allá. Te mando reportes. ¿Cómo? Yo te mando reportes. ¿Cómo? El no sé. Era ir. ¡Vámonos! No sé. Oye, no me vas a mandar el VHS, güey, va a llegar 14 días después. Claro, se acabaron, sí, decir, sí, muchas gracias, sí. ¿no? Bueno, me pongo a investigar, que es parte del, del, del show en esto, que siempre le dimos una patada en el trasero a todos porque siempre fuimos un paso adelante en ese sentido. Me pongo a investigar y me doy cuenta que puedo enviar clips de 15 segundos por medio de un mail, comprimiendo el video ah, y que sí. después aquí lo descomprimían. Sí, sí, y, para luego armarlos. Y, y luego armarlos. Y, y quedaban, entonces hago el, todo el show y entonces tenía que mandar, y era un cuadrito así chiquito realmente, pero entonces le digo a, a, a, a Jorge Lugo, Jorge, ponlo como si fuera un en vivo, en doble caja, güey. Entonces no va a perder calidad. No, porque está chiquito. Está chiquito. Con un picture in picture. Entonces, este, nomás que Padoa, no, vamos a hacer interacción, que Padoa me mande, güey, yo te mando el, el, el, el video y ponemos el picture in picture. Y ya. Y ya, güey, no me quites de ahí, güey. Nomás que Padoa, vamos con el reporte de Enrique García hasta Atenas de lo que pasó el día de hoy. Y yo en un minuto, güey, te voy a tirar la, la información, güey. Oh, hecho, madre. Hey. Al editor de acá le digo, güey, te voy a mandar clips de 15 segundos, tú los tienes que pegar. Bueno, para enviar un mail que se fueran 15 oh. segundos de video, me tardaba dos horas. Entonces, ¡15 segundos, carnal! 15 segundos. Está muy cañón. Entonces, pero teníamos la presencia diaria de un minuto, entonces yo mandaba, llegaba a un cibercafé allá en Atenas Super. y rentaba cuatro máquinas. Entonces, ah, me, me, me mandaba de, de, de a cuatro me mandaba aquí, mandaba, pero cuando yo llegué allá te das cuenta que si yo hubiera ido un año antes pendejo, hubiera hecho esto esto, esto, esto, esto, y, esto sí. y esto y esto y esto, y esto, y esto y dije no me vuelve a pasar al siguiente año así fue los Juegos Olímpicos Exacto, pero por se los, met, los metió Roberto Canales a los vendedores, si, lo venden porque lo venden sí o sí se comercializó muy poco pero el siguiente año era Copa Confederaciones. Y en Copa Confederaciones me voy un año antes para que no me vuelva a pasarlo. Güey. Previo a Alemania, ¿no? Previo a Alemania. Entonces mido distancias, eh, hago todo un proyecto. Como un scouting, haz de cuenta. Eh, eh, vendo el proyecto. Eh, incluso hago un intercambio con, con, con unos amigos este, de Ticket Company que luego quedaron mal con mucha gente porque sí, no fue culpa sí. de ellos, fue toda una bronca. Este, ellos me pagan hoteles, me pagan aviones, y empiezo a vender, a vender, a vender, a vender, a vender, a vender, a vender. Y yo lo vendía como transmisiones en vivo. Pero un año antes, un, fíjate, ¿cómo avanzaba la tecnología? Eso un más año más después de, vender, de, de mandar 15, centim, 15 segundos, segundos, al siguiente año mandaba yo una, un, un, un minuto en el mismo formatito. Okay. Entonces ya podía mandar yo varias cápsulas. Incluso en ese minuto hacíamos ya trucos. Yo le mandaba a, a Luis Pado un script y le decía Luis, vamos a hacer algo como si pregúntame fuera... Pregúntame esto. Pregúntame esto. Yo te voy a contestar esto y va a parecer como si fuera... La primera vez que lo hicimos... Bien truqueado. Sal, bien truqueado. Salió, pero bien pero, per, ah. salió perfecto. Y toda la gente, no manches, este güey trae eh, fly y, y, y se emocionó Luis y se emocionó a la empresa ah, y entonces empezó... empezó em, bueno, para cuando fuimos a Alemania... Descubrimos un sistemita en donde ya lo enviábamos un minuto. 15 días antes de irme a, a, al Mundial de Alemania, y no me deja mentir, Lacho, es más, tres días antes de irme, un amigo mío me dice, güey, ¿y por qué no envías así? Por medio de un FTP. ¿Cómo? Súbelo así, no me le bajes tanto la. nomás bájale tantito la calidad. Vamos a hacer una prueba. Y enviamos y entonces mandábamos clips de siete minutos ¡Wow! ¡Muy la gloria! de siete minutos y se tardaba una hora una hora y media en menos. subir el clip pero ya con calidad de 43 o sea en ese momento no había HD era 43 y entonces sabes qué pues ya mandábamos bloques completos de, claro. de información y entonces llegábamos, Lachos, te acordarás, llegábamos a un cibercafé en, en, oh. en, en, en cualquier lado, sí. rentábamos todas las máquinas y enviábamos el programa completo. Y entonces no, hombre, los editores, eh, entonces el editor aquí, Limón, a, llegaba, y eh, ah. eh, le mando un saludo a Edgar Limón, agarraba y pegaba todos. Y hacía el programa completo y me metía publicidad y metía todo. Y, salía y nosotros lo hacíamos como si fuera en vivo. Vámonos hasta, Pado ha terminado el noticiero, vámonos hasta Alemania con los compañeros en vivo allá. Y la gente de Azteca dice, ay, güey, a ver, ¿cómo le están haciendo? Sí, porque sí. nos están utilizando una fly. Los de México. No, los de México vinieron a ver cómo estaban haciendo. Le mando un saludo a Omar Garza porque eso le valió irse para, para México. Sí. Y Azteca se ahorró cantidades de dinero Estratosférica, estratosféricas sí. de todos los envíos que se hacían. Este. Y ahí nació el launch de Azteca Nacional para, para los envíos, porque antes cualquier envío era un satélite y ahí le, le cambiamos. Y, y así de este tipo de cosas hemos ido inventando cosas. no De todos los mundiales que usted ha tenido la oportunidad de cubrir, ¿cuáles han sido como los más espectaculares o las anécdotas que… Las que marcan. Oh. Las que marcan, porque realmente pues siempre de todos los lugares a los que vas, siempre tienes como que algo algo que se te queda presente, pero me acuerdo de algo que, este alguien que se cayó de una silla cuando fueron al Mundial de Rusia, una cosa así, ¿no? Ah, bueno, Jada Suárez se, se cae en, en una comida, este en una, en una silla nos quedamos sin gasolina, en otro... Este, sí. con Miguel Herrera nos habíamos quedado sin gasolina. Atorados un, en el elevador. Día, o sea, atorados en el elevador. Un día llegamos a la puerta del estadio y los boletos eran falsos con Miguel Herrera. Sí. Este, saludos a Miguel. ¿Qué hiciste, cabrón? ¿Qué hiciste? Te pasaste, no mames, te, pasaste, te, pasaste, pasaste te pasaste, pinche Riquet. Pasas, Tienes boletos cabrón? falsos, cabrón. No mames, güey. ¿Quién te dio esos pinche, pinches boletos, güey? <ríe> Son falsos, cabrón. En, y habíamos viajado de no. Hannover a Berlín a ver, para ver el partido. Larguísimo. Larguísimo el pinche. Larguísimo viaje. El viaje. Eh, No mames, güey. Ahí vamos a la. Ese, no, es que le, fue cuando empezaron a personalizar los boletos y el güey que nos vendió sus boletos. Luego los reportó como robados y cambió los nombres y entonces nos quedamos hijo con ese boleto y, y pues ni modo. La, la empresa que no los vendió, después no... La los, gente cuando es rato, sí, no. rato, La, la, la, la sea, gente escalones. que no los vendió, la gente, güey, no me dejaron entrar, no manches, güey. No, y me regaló otros boletos y otros boletos aparte para para, para, para la vergüenza, ¿no? Total, un chorro de anécdotas que, que, que, que, que se generan, ¿no? De, eh, el Mundial Quique... ¿Qué, ¿en qué mundial pasaste el, algo que te impactara realmente? Digo, eres una persona que no te asustas de nada, te conozco, pero algo que te ha impactado, que te marcó que dije, a ver, tengo que parar, güey. Tengo que parar sí o sí. ¿Cómo que parar? No, no, no, en el momento que se pasaba en, en esa situación. ¿Nunca los asustaron? ¿Nos oh, ha pasado? ¿O no? que se los haya levantado la poli o algo? Sí. Sí. Sí. ¿Sí? <risa> Sí. Sí. Esa seguridad estuvo muy cañona. No, por es ti. Que, o algo no, así, ¿no? no a a, a, a, a los dos, a, a todo el poco. equipo. ¿Sí? Dos veces nos ha pasado. Una en una interliga en Dallas. Nos puede, sí, cierto. Fue, fue, fue la FBI. Al, a, llegamos. Al al, al, llegamos la nos madre. registramos, salimos a una nota y andamos pues trabajando. Regresamos y apenas. Pasan cuatro pelados grandotes, güeros. Guapos, guapos, guapos de madre. Bien guapos, güey. Bien guapos. De algo que dices, invítalo, chingo. Soy yo, oiga. Ahorita so te cuento, a te, te, bueno, es, es que tienen que ver esas dos. La, <risa> la, la... Reglé, reglé. Apenas abro la llave del cuarto y se vienen los pelados, ¿ah? ¿eh? Sí. Pistola en mano y todo, güey. Eh, ¿quién, ¿Quién es Enrique? Luis Garc Luis, Luis, Luis García. Luis García. Luis García. Yo, güey, ¿qué pasó? Le, y solo, este, solo eh, tú te metes al cuarto estos tres allá afuera, sentados, eh. Eh, casi, casi esposados, espalda a la pared. Y, y yo, ¿qué, qué, ¿qué onda? Y me, uno de ellos me dice, este, estamos buscando a un tipo que tiene todas las características tuyas, este, nombre, eh, todo, lo, es, concuerda contigo, y me, pero me dice el güey, no en lo físico, todo lo demás, no tanto en lo físico. Digo, ¿a qué te dedicas? No, pues, soy trabajo en TV Azteca, estamos haciendo aquí por, por esto, eh, estamos cubriendo la, la, la, la Interliga, muéstrame tu trabajo, ¿no? pues, aquí está, güey, y le abro la computadora y pa, pa, pa, pa. Dice, ok, vamos a, dame tus huellas, dame tu pasaporte, dame esto, mandan fotos, pa, pa, te cotejen, se les cae el sistema a ellos me tienen más una hora, más o sí, menos. Fácil. Y usted estaba nervioso no, o estaba yo, asustado. Pues el que nada debe no debe nada, el que nada debe nada teme. No, pero impone cuando te acabo ¿sí? ¿Sí? Ellos allá sentados ¿sí? afuera sentados afuera, eh, preguntándoles no sé qué cosa. Estaba, estaba y esto sí, este, este no fue, fue no. este fue, fue sí, el que este mató a Kennedy. Sí. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <En> Dale, <Dallas, ríe> imagínate. Este, al final me dice me dice uno de ellos, este no concuerdan güey tus huellas no concuerda tu personalidad este, te pedimos una disculpa pero pero en esa en esa parte del, de, de, de está caído el sistema este, me iban a llevar o sea está caído el sistema te vamos a llevar güey a, a, a, a lo mejor allá te soltamos pero aquí te, por lo oh, pronto no, te mamá. vamos a llevar finalmente regresa al sistema no concuerdan las huellas no concuerda todo y me dice el pelado dice te pedimos una disculpa, nuestros nombres son fulano, manangano, papá, esos son nuestros este, nuestras credenciales. Si quieres tomarle una foto, identificaciones, quieres, ¿no? identificaciones. Sí, sí. este, si quieres, si quieres demandarnos, sí, si algo hicimos mal, si tú crees que te no, sí, no, sobrepaso. señor, muchas gracias, oye, nomás váyase lo que, oye, oye, lo que, es que se vaya, oye, que, es que, se vaya. que ando bien y que tantito, déjame sí. no es, es, esa es una, y la otra fue en, en Frankfurt, Frankfurt, con Chago Santiago Arrea, que se me enferma una noche una madrugada, Santa María este dolor in intestinal en las 3 de la mañana se sale del hotel me salgo detrás de él eh, va a buscar un doctor, le digo güey, espérame traemos un seguro, va a venir el doctor, no güey, yo ya me, no aguanto, necesito ver un doctor, se sale a la estación del tren, estábamos muy cerca de la estación del tren, este en la estación del tren se me cae el güey en el suelo prácticamente, eh, estaba un turco en una, un negocio, me dice que tiene, güey le digo, pues, te, pues tiene un problema, en, le duele el estómago. Un turco, habla turco usted. No, pero hace señas. Ay, no, yo dije, ya ah, ya ya Ay, aseñas, a, a, a, a, a, a señas. A señas. Y el vato agarra el teléfono, marca a, a urgencias. Te lo juro, en tres minutos estaba entrando una ambulancia. No. A la estación de tren, al, al hall de la estación del tren. Y se bajan dos alemanes güeros grandotes. No, bien bonito, no, otros bien bonitos. Otros guapos. Bien bonitos Bien bonitos. Bien sí, bonitos los güeyes. Sí. Y él suben a Chago a la camilla y, y se lo Chagua, llevan. Y, y yo, Wey, me lleven, <risa> güey, yo también le Suben a Chago a la camilla y le ponen Ay. un sticker. ¡Ay, no! no, <risa> se, no <risa> se, lo, <risa> se lo llevan y aquí el güey adolorido dolorido y la madre. y, y tal, Vamos hasta el hospital. Llegamos al hospital y lo, lo, lo, lo pasan en un hospital de escuela medio carito, final de cuentas, <risa> este, y el dolor, y le ponen suero, y le toman, y, pues no, traía una, una gastritis muy fuerte, una úlcera, una gastroenteritis, ahí. sí, este, se le quitó, y luego, llegaron los doctores, le, le, le, le, le mandan saludos a Chago, y me decían, ¿qué dice, güey?, ¿qué dice?, <risa> pues no sé, cabrón, están en alemán, <risa> en alemán, <risa> están en alemán, y luego se van, y, y luego me, me hablan afuera, y me dicen, no, no tienen nada, ahorita nomás que se pase el suero, este, y va, y, y ya se van. Y le y la pasamos vamos a, los costos eh, sí, del hospital, sí, señor. Sí, sí, claro. Como 800 euros. Es la eh, chingada! Y luego le, y, y regreso y me dice, chavo, ¿qué, <risas> me dice, Chavo, ¿qué te dijeron, güey? ¿Qué te dijeron? No, pues ya hablé, güey. este es, Te van a operar, güey. No, güey. No, güey. No, no, ya me siento con madre, güey. Te lo juro que ya no me duele. Mira, mira, mira, ya no me duele. No, güey. Te van oh, a operar, cabrón. Te van a operar. Y luego regresan los vatos todavía como cinco o seis doctores. Diles, güey, que ya no me duele, güey. Que, no que ya estoy con madre, güey. Que no me duele. Chavo, sea, no, güey. Te van a meter el cuchillo, cabrón. Yo ya encabronado, ¿ah? ¿eh? Este, no, güey. me sacó 800 euros. No, güey. No, no, te lo juro, güey. No, Mete la tarjeta y vámonos, ¿ah? ¿eh? Es el final de cuentas. Válgame Dios. Oiga, don Kike, cuénteme. Este, la aventura y la anécdota que fue llevarse al hacho a Las Vegas, Nevada. No, yo no lo, yo no lo llevé. ¿O con quién fuiste? Nos, me mandó no, a yo, yo, me mandaron. Ah, te mandaron eh, solo, eh, carnal. El güey dice que nunca ha ido a un Super Bowl. Dijo, pero. Pero. Ah. Se queda y en lugar de ir al Super Bowl, se va a Las Vegas. A cubrir el Super Bowl. Okay. ¿Quién y, jugaba en ese entonces? No ¿Quién estaba, Lachito? Eh, Lachito. No, Primer Super Bowl que cubres, carnal, nunca no, se te yo, olvidan yo, yo te los regalos. una cosa, no me acuerdo muy bien, te voy a decir, porque la verdad que nos dieron un trato espectacular. Te vas a morir de la envidia. Lalo Sandoval. Sen, se, sentado en la mesa jugando cartas, eh, cartas con Dennis Rodman con y Charles Barkley. No, güey. Sí, no, no, nos mamamos, güey. <risa> es que te voy a, a decir ver, algo. Ay, espérate, ¿en qué aspecto, carnal? Porque ya me dan pendiente. No, de, de, de, de tomar de tomar Dijo, y luego tomamos, ¿Sí? ¿eh? Oye, pero te voy a decir una cosa, la verdad es que confieso no no, güey. Impactante. Entonces, muy cañón. Tú, y, y tienes que reclamar que no haya un Super Bowl ah la la jodida no, ah, no no no te pases de no, lanza. No, no, Ey, no, pero cu pero cuéntanos entonces cómo estuvo la situación te, lo, te fuiste te la pellizcaste? No, no, el inglés qué onda no no no el, el, Don't worry, el inglés very, we have. Well, very well very well yes. yes. no fíjate que la verdad es que fue un evento muy cuidado precisamente por todas las personalidades que había y nosotros íbamos con con una de las marcas nosotros quiénes? lo que pasa es que en ese momento a mí me tocó Por eso no me quieren tantito, muy, muy tantito A mí me tocó decirle que no a esa marca A una marca cervecera En el noticiero Y entró otra marca Y entró Miller En ese ¿Qué? momento y ¿En entonces, e Hicimos una super promoción con los de Miller Este En ese año En ese año en lo particular Harley Davidson cumplía 100 años Y regalamos una moto Harley Davidson ¿Qué? este de colección no. de 100 años en el programa en info 7 y en adn este y además de que la regalamos llevamos a cuatro personas a la cobertura a milwaukee los 100 años de a las fiestas de los 100 años de harley Davidson ahí me tocó ir a mí pero ese, patrocin ese patrocinador tenía este aprovechaba todos los beneficios que la marca le daba en Estados Unidos y dentro de esos beneficios, uno fue eh, la convivencia en los, de, del Super Bowl en, en, en Las Vegas. En en el donde Belayo. Yo me tocó ir al, al, al juego, yo hacía la cobertura del juego, y al Lacho lo mandamos a hacer esa, esa cobertura ahí en el Belayo. Sí, fue, fue espectacular. ¿no? Sí. La verdad que nos fue muy bien. Y… y... Y casual, me acuerdo que me encontré, no, no me acuerdo ya otra vez del nombre aquí de, del boxeador, un boxeador mexicano muy, muy popular. Ah, el Canelo. Que era bueno, no, ah, no, no, no, te no, creo. No, que era, pues yo creo que, era, que creo que era tipo el Canelo, pero que era bueno, pero el tipo ya tenía Estados Unidos mucho tiempo y que ah, estaba llenado es de una mano. No, llegamos y está una fiestecita ahí, y oye que, no, pues siéntate, siéntate que, ah, ya me sentí, me senté y de repente ya un pinche peladón con el mar. Sentado, pero este bueno. Y luego del otro lado, el, el otro vato con cosas Y la chita no, Es no. que era una fiesta de puras personalidades. Puro, eran puras personalidades. Puro, eran puras personalidades, artistas, jugadores, NBAs, este... ¿A, a, a eso fue? Este, Para que me valoren. Habíamos puras... Para que dejes de, de chingar con lo del Super Bowl. <ríe> porque, eh. No, no, no, todo el mundo tiene ese no, privilegio. Te voy a decir cara. una cosa. Lo del Super Bowl, digo, de, de esa fiesta, yo creo que no se va a olvidar nunca. Ni <ríe> te has de acordar. No, no, no. Por, no por, de algunas cosas, no. pero la realidad es que cuando ibas a pensar que te vas a sentar a, a tomar, güey, y aparte los vatos era ten y apuéstele y la chingada, madre, aparte, no, nombre nomás traigo dos dólares, hoy, cinco dólares de dieron nomás, ¿Sí? o sea, si ¿sí ganaría algo con esto, no, pero la realidad es que también cubrimos, aparte, una, un partido eliminatoria de selección mexicana, sí. ¿Y fuimos con el Team bueno, hacia, Radio, el hecho, hacia el a Bueno, a mí me tocó cubrir toda la campaña de, de Adrián Fernández en su momento. ¿Sí? En ah. Long Beach, en, en Fontana. por Bueno, desde que estaba yo en Multimedios este, me tocó hacer varias varias cosas con ellos. A, había una... se ADN hizo un estilo de coberturas completamente diferentes a lo que probablemente incluso estando yo en Multimedios no se hacía. Sí, lo que encontrabas en otros sí. lados. O sea... Vamos a cubrirse el Mundial, vamos a cubrirse. Y, y eso fue obligando a la competencia a tener a que moverse. cubrirlo. A, ¿Sí? Claro. Porque no iban a Juegos Olímpicos, pero si nosotros íbamos, ya después ellos fueron. Claro, no. Si nosotros no te íbamos al Mundial, el ellos, eh, ellos sí, después tenían. Si nosotros íbamos al Super Bowl, entonces eso fue haciendo que se hiciera una competencia muy, muy, muy, muy padre por los grandes eventos, ¿no? Que al final, y con todos los telos de la burra en la mano, se los puedo decir. Este, les dábamos para llevar. Pero sobrado, güey. La verdad sobrado. ¿Qué está haciendo ahorita el señor Enrique García? Está aquí sentadillo. <risa> Platicando con nosotros. Sí, sí, <risa> ¿no? Ay, ¿qué A veces deportes, este, ahí estamos, un proyecto que después de que salimos de Azteca, bueno, siempre he hecho radio. A mí mi pasión más grande es la radio. O sea, más que la, que la televisión, mucha gente piensa, jamás he dejado ese radio. O sea, tengo... Todo lo que tengo de carrera he hecho radio y hasta donde Dios me permita voy a seguir haciendo radio. Oye, sí. que radio está bien chido, la verdad. Sí. No sé cómo hoy, las nuevas generaciones no hoy, lo quieren. Hoy, pero hoy no me y, y lastimosamente, este, le hemos quitado la magia a la radio haciendo el streaming porque hoy tienes las coberturas de Facebook Live y todas todo ese tipo de cosas. Digital. Pero sí. la radio es imaginación y puedes jugar con la gente de manera sí. espectacular. Eh, entonces, me, me encanta hacer radio. Entonces, este, hoy estamos en ABC Deportes haciendo ese proyecto. No solamente radio, se hace toda la cobertura, todo ese tipo de cosas. Y ahí va, o sea, trabajando en lo que me gusta y que me paguen. ¿Y qué le falta? ¿Qué le falta a usted ¿A para, por cumplir dentro de, de todo el tema laboral, profesional? Uh -huh. Mira, mucha gente dice: este, por, eh, eh, Enrique nunca se fue a, a México. En, Güey, y es, te lo, lo he platicado en algunas otras ocasiones. Voy para allá. Este, nunca me interesó irme. En algún momento me ofrecieron de, de, de ESPN irme a, a, no a México, a Estados Unidos, dos veces. Una vez, las dos, dos, las dos estando en Azteca. No me interesó. ¿Por qué? Porque ganaba menos de lo que ganaba acá. Y e implicaba varias cosas. Eh, no, y el sacrificio en, de dejar en, todo aquí en y algún, llevarte a la familia, ha, familia ha, completa me, para me allá. Me han ofrecido irme a, en, en algún momento en Fox en Estados Unidos también. Pasó exactamente lo mismo. Ir a narrar juegos en, para equipos en su momento. Pero, bueno, por ejemplo, en Fox la propuesta era vente a narrar, pero este, son la temporada de la NFL y luego acaba y ya no hay nada, güey. Sí. Este, luego tú le buscas ahí, ¿qué más puedes hacer? No, no, no me no interesa. Puede. Entonces, ¿qué me falta hacer? Pues no sé, o sea, yo creo que no me preocupo por el que me falta hacer, me preocupo por el día a día. Siempre, y es algo que se los, que se los digo a mucha gente, los eventos especiales te visten mucho, te dan prestigio y te dan muchos tipo de cosas, pero el día a día te da el estatus y te da el estándar de lo que realmente eres. El día a día tienes que salir y pelearlo y tratar de ganarle no los de enfrente, ganarte a ti mismo. Y, y en la medida que tú te respetes y te tengas este, esa capacidad para poder disfrutar lo que haces, el día a día va a salir mejor. Yo soy un afortunado porque mmm, me pagan por lo que hago este, y lo que hago es divertirme. Entonces, esa este, eso, eso ha, ha sido parte de, de, de, de. Si volvemos al inicio de la los plática, esa es mi pasión. Sí, ¿entiendes? no cuesta trabajo, ¿no? Hey, no. No cuesta nada. ¿Y legalizar? qué hago en el día a día? Corajes. De madre. Eso sí, <risa> y me consta, <risa> me consta porque en Twitter también se levanta bien temprano y nada más dice, ¿a quién quiere que le viente la madre el día de hoy? Yo, Ay, espéreme, buenos días, dale bonito, cómo amanecimos, Es que es una dinámica que hacíamos en radio. Sí, hace tiempo. ¿sí? Pero ¿cómo ha jalado? Cada vez he visto más gente que, que dice, ¡eh, yo, eh, para Pancho, para sí, Cleto, para es, mi es jefe, que, para es, la es, porra, es, te saluda! Es, es, es una dinámica que hacíamos en la, en la invasora en, en la algún invasora? momento. Este de, de una no me terapia aquí necesito una <risa> de madre de y, y le agradezco mucho a, a Rubén Hernández y al licenciado porque que lo permitía entonces vete mucha chingada <risa> Uy, uy, oh, no. Y unos sí, a la madre bien y, y, sí, y la raza decía: Oye, una mentada para Fulano de tal, y otra mentada para aquel. Y, y es que psicológicamente y en, y, y, funciona y, muy bien. Por eso me da mucha risa. dice: Ay, esto es como. Güey, esto tiene un chingo de tiempo. Sí, tiene 10 años sí. de que lo hacíamos. No estás descubriendo el hilo, hijos. ¿no? tiene 10 años de que lo hacíamos. Y hay mucha raza, por eso dice: Enrique, man, man, una mentadita. Este, mi jefita quiere que le. Que, que la recuerdes. Ah, ve tú y tu mamá. <risa> Señor Enrique García, hay una broma muy especial que todo el mundo recuerda y pues evidentemente quiero pensar que usted también la tiene muy presente, que se hizo muy popular la de, la de un desmayo que hubo por ahí. este Platíquenos cómo surgió, cómo se dio y pues literalmente el impacto que tuvo con toda la gente porque mucha gente sí se preocupó. 28 de... De diciembre. de diciembre. Normalmente, <risa> a mí me gusta hacer bromas. Sí, sabemos. Sí. Este, y hay bromas incluso en el departamento que fueron este, históricas, ¿verdad? Muy bueno. Este, Ay, no, no inter, me dejen así inter, in, con la inter, comidita inter, en la mano inter, nomás. Inter, internamente, ¿no? O sea, normalmente, por ejemplo, ya a, le hablaba a alguien, va en, en la empresa, este, lo poníamos <risa> y lo grabábamos, ¿verdad? Este, Oye... Ponle una bolsa en este momento al teléfono, porque vamos a sopletear las líneas telefónicas y se van a llenar de polvo, Wey, ¿Cómo van a sopletear las líneas telefónicas? Eh? Y ahí andaba la, la, eh, la compañera, ¿verdad? poniéndole bolsas a las bocinas, ¿verdad? porque va a salir todo el polvo, y madre. entonces nos burlábamos mucho. No, y, madre, y, me imaginé el polvo. Sí, sí, sí, sí. No, no Hacíamos divertido. muchas cosas así, ¿no? Este, un día a otro compañero, 20 de noviembre, ¿verdad?, vamos a desfilar todos, hay que venir de blanco, zapatitos blancos, vayan allá a Recursos Humanos, no. y le hablaba yo la la Recursos Humanos, ¿verdad? este va a ir fulano de tal, dile que este lo a Lili González, es, es, <risas> Lili, dile, dile que hay que venir mañana vestido de blanco, zapatos negros, y que todos pues, vamos a desfilar a tales horas, y ahí va, no, pues, con, consiguiendo ropa blanca, y no, o sea, o sea, Ay, no. muchas cosas Y el así. único menso ahí sí, atrás, ¿no? ¿verdad? De muchas cosas así, y, esa, y ese día, el 28 de diciembre, el saludo, un saludo a Andrea González. Nancy Salinas, Andrea González y yo teníamos juntas de noticias y nadie fue. Entonces nomás llegamos nosotros dos, tres y la, una, y una, y la productora. Y, le, y todos los demás, nadie fue. Nadie. 28 de diciembre, mucha gente no quiere trabajar y en domingo, me acuerdo que, que era, era 27, era Menos. 27 de diciembre, era domingo para el 28 de diciembre. Entonces le digo, ¿sabes qué? Mañana me los voy a desmayar al aire, como broma. La nah, neta, sí. Y la única que sabía era Andrea, y todos los demás del equipo nadie sabía. Entonces la planeamos, le digo a la productora, baja un camarógrafo, con cámara normal, o sea, no de, de estudio ni nada. Este, y dile que va a grabar una mención aparte y ese es el que va a grabar todo el show pero dile que pase lo que pase que él no deje de grabar entonces al aire me les desmayo ¿eh? me da el ranazo y Toño, Toño Moreno que estaba como conductor en ese momento este Santo Cristo. Se, casi casi se infarta es Débora sí. Estrella le mandó un saludo casi casi buscando una ambulancia eh, de otros canales hablaron, ¿para que ¿Qué pasó, güey? ¿Está bien? A Eso, única, así me gusta a que, que, que me monitoreen, a, a, a, a, a la única que le avisé fue a mi mamá y a, y a, y a la familia. Ah, ¿verdad? pues qué bueno, para este, que no se van a asustar. Para que no se a asustar. Este, y se hizo, se hizo, después se hizo, todo, se hizo viral, ¿verdad? Un video que está en internet que se echó viral. Esa y la broma que le hicimos a Careca de, <risa> con, Juan, con Jonathan Orozco, ¿no? ¿Cómo no? Sí. Entonces, pero el tipo de... Bueno, esas peche, bromas... Peche gordo. Eh, eh, no mames, eso eh, no se hace. Bueno, todas esas bromas... Todas esas bromas... Sí, todas esas bromas y madreadas después las transmitimos en el día a día, en mano a mano. ¿eh? Sí. En mano a mano, este, el trapo sí, yo, jugábamos mucho con la, con la gente para madrear a la gente y hacer bromas. Eh, en, en aras de hacer entretenimiento, ¿no? Que mucha gente dice, ah, es que el programa... Hey, pues ese programa llegó a dar millones de pesos al final de cuentas. Sí. Empezamos, dando, gente, empezamos dando. Empezábamos dando 7 mil pesos diarios. 35 mil pesos por semana. Por 54 semanas, échale cuánto era. Por 5 años al inicio. No, ya iba a sacar la calculadora, pero perdí, un, perdí, solo perdí solo los un números. Perdí sí, los un números. Es de un dinero. chingo de dinero. Sí. En la historia de la televisión regio-montana no ha habido un programa que haya dado tanto dinero como ese y que haya ayudado tanta gente como sí, ayudó claro. a ese programa gracias hace... a los patrocinadores gracias a la no y es fecha la, que, a... que yo he escuchado anécdotas de la gente de que ay sí me acuerdo que venían aquí arboledas es de, más dentro de, de, de mis chorro, familiares un que chorro, no chorro de ganó gente dinero ahí. un chorro de gente le eh, gustaba mucho el programa eh, se entretenía eh, mucho eh. Eh, es fecha que de repente llego a, a determinado lugar y yo me gané 100 pesos con ustedes yo me gané 500 pesos <ríe> no, pero Kike pero Tomándolo muy en serio, mucha gente se alivia, ¿no? De meta, bien. Mira, una de este las anécdotas ¿no? más bonitas de, de que a mí me tocó en ese programa, fue un día un señor que me llega, y un ingeniero, y me dice, Enrique, necesito sacar una carta antecedentes penales y no traigo ni un 5. Y no nada más eso, no traigo ni para el camión, güey. O sea, haz, Hazme participar, pregúntame de fútbol, algo, güey. Hazme, haz, hazme que, que te tenga la oportunidad de ganarme algo, güey. La urgencia. Le digo, ¿cuánto, ¿cuánto necesitas? No, pues tanto. Le dije, güey, ok, te voy a hacer pasar. No te aseguro que ganes. No depende de mí, depende de ti. ¿Y si era real? Sí. O sea, si la gente si sí era de, oye, necesito porque no tengo para comer. Ah, oh, mu sí. Mucha, mucha gente. este Pasa, se pone nervioso. Ay, hijo pues Y yo con ganas de tratarlo hacer ganar, güey. Este, ¿De qué color son las mangas del chaleco? <risa> eh, eh, blancas. <risa> ¡No! ¡Oh! ¡Los chalecos no tienen mangas! ¡Chingado! Wey. Total, lo hacemos, lo llevamos dentro del parte del show, el trapos y yo, le, yo el trapos es socio en este tipo de cosas. Se da cuenta cuando quiero que, no que gane alguien, sino que, que algo está pasando, que, que queremos hacer, que, que, que algo suceda. Lo hacemos ganar, se gana 500 pesos, se va. Me dice, te prometo, él me dice, con el corte, dice, te prometo que mi primer sueldo te lo voy a traer y te lo vas a regalar. Ay, no. Sí. Y usted sí, sí, está bien, está bien. ¿Qué? Sí, así me han dicho muchas personas, pero pues, ¿de qué me lo regresan? ¿Eh? Pues, ¿no? Bueno, <risa> al mes, llega el pelado y me dice: Enrique, me dieron el trabajo. Este. Y este es mi primer sueldo. ¿Qué está. Este. De oh, me... No, pues sí, güey. Le digo: No, güey, pues tu dinero, cabrón. O sea, este. Dice: No, no, no, no. Yo tengo una promesa contigo, güey. Le digo, güey, yo no puedo regalar tu dinero. este No, sí, cómo no, güey. Yo prometí. Güey, yo traigo un presupuesto del programa y, y van a pensar que yo te estoy cobrando, cabrón. Sí, claro, este, hay no, no, no, no. y algo. Dijo, no, güey, yo no sé. Le dije, regálalo a la gente, güey. este No, yo no puedo regalarlo, güey. O sea, ¿cómo lo regalo? Le digo, mira, vamos a hacer una cosa, güey. Lo que yo le dé a la gente... Este, tú solo lo doblas. Okay. va, órale. Entonces, si ganas 100 pesos conmigo... 200. Tú, tú, yo, voy a hacer, yo voy a hacer una apuesta contigo al aire, güey, tú vas a, a, a, a, a, a justificarlo ah, de justificarlo. esa manera. Sí, claro, al final de cuentas ahí está la evidencia. Exactamente, güey. yo no me quedé con nada, porque, eh, porque ese era todo un tema. Tú manejas sí, dinero y claro. la gente piensa que es tuyo, okay. y, y la gente no sabe muchas cosas de ese, de ese tipo de cosas. Trapo, y sí sabe, y mucha gente que trabajaba conmigo, que muchas veces de mi bolsa yo puse dinero en muchos programas para muchas cosas. Claro. Sí, para muchas cosas. Sí, gente que terminaba el programa y llegaba y, oye, que tengo este problema, pues que di el dinero, güey. Pues sí, pero no, pues ten, ándele, y ten, y ten, ten. Y se, pues me salieron este, hijos y familiares, <risa> de, de todos, de todos regados lados. Y de regados todo. y de todos lados, ¿no? Y ese día así sucedió. Hago una apuesta con él. Este, le gano en una dinámica. Y le dije, ahora por cada. Tú vas a pagar. Órale, va. Y, y así fue como él regala todo su sueldo. Le dije, güey, no lo regales todo. Más a venir la próxima semana sí. a pedirme para el camión, sí, cabrón. Sí, sí, sí. Quédate, <risa> con, <risa> Quédate güey. con algo. ¿no? Y, y de esas anécdotas pasaron, pasaron Un muchas. Un montón. Muchas, ¿no? de... muchas, muchas, Mucha, muchas. mucha gente sí. se ayudó con eso. Exactamente, ¿no? La verdad. Bien, bueno. señor Enrique, pues eh, queremos... Eh, hay un montón de cosas todavía que quedaron pendientes que, que no nos quiso platicar, ¿no ¿eh? es cierto? No, la verdad es que podríamos darle aquí hasta las 4 de la mañana, pero luego después su señora nos va a regañar y nos va a pasar la cuota. Sí, entonces, de hecho ¿no? ya son las 10 <risa> de la noche <risa> y yo no he cenado. ¿eh? No he cenado, sí, Queremos ves. agradecerle que estuvo con nosotros el día de hoy en este primer capítulo de Un Podcast Más. Eh, pues gracias que tuvo que el tiempo en su agenda porque también sabemos que es una persona muy ocupada y anécdotas nos quedaron un montón, sí, pero pues, hay un nunca anécdotas. vamos a acabar. ¿Hay algún mensaje que usted le gustaría darle principalmente a las nuevas generaciones que están pensando en algún momento en dedicarse a ese tema de los medios de comunicación y más sobre todo en el área enfocada de los deportes? Yo creo que no nada más a los medios, haz lo que, trabaje en lo que te gusta y no se va a convertir en trabajo, esa es parte. Pero no toda la gente tiene la oportunidad de trabajar en lo que le gusta. Entonces, hazlo con pasión. No seas huevón. ¿Sí? Venga. Es, la, es, es, es, es, es neta. Yo te, yo, te, yo te voy a decir algo que yo, yo soy muy flojo. Sí. Ex, sí, porque es que sí. No, sí. Era como pregunta, sí. Yo soy extremadamente flojo. Muy flojo. Entonces, la lucha mía es conmigo mismo, hasta para escribir un mail. ¿A poco? He, he tenido asistentes que me, me hacen mis mails, porque no, no soy este, para hacerlo, para diseñar, sí. para eso. Entonces, necesito tener gente a veces que trabaja. ¿En el trabaja, equipo? Y, bueno, ustedes se han dado cuenta en el equipo, que, que trabaja para mí. Soy extremadamente flojo. Entonces, la primera lucha, la primera... Que tienes que ganar es, es a ti mismo. Gánate a ti mismo. Levanta, la decisión entre levantarse temprano o no. Imagínate, yo, yo cuando empecé a trabajar por primera vez decía: Yo no voy a trabajar en un trabajo donde entre antes de las 9 de la mañana. Y empecé a hacer cosas a las 5 de la mañana sí. por pasión. Sí. Yo también hice eso. ¿Sí? Ay, qué bonito. Entonces, trabajaba donde no me pagaban, buscaba oportunidades donde otros no las veían, encontraba la manera de decirle que sí a las cosas y la otra es ser honesto contigo. Y eso tiene mucha razón. Uf. Y y si, te, y si puedes ayudar a alguien, ayúdalo. Sin ah, esperar nada a cambio. Sin esperar definitivo. nada a cambio, exactamente. No le pides nada a cambio. ¿Tú ¿Lo puedes hacer? Dale. Dale. Y la, y la parte más importante para la gente que se va a dedicar en eso, nada es gratis. Todo tiene un sacrificio. Por más chingón que seas, nada es gratis. Y la otra, que yo... No te tires al suelo para que te levanten. Eh. No te tires al suelo para que te levanten. Ten la gallardía, los tamaños. ten los tamaños... Ten Sonríe, siempre estás bien. Cuando estás frente a un micrófono, la gente no tiene que saber tus problemas. ¿Tus problemas Nada, Nada. No lo puedes repetir. Ven aquí ¿no? y sé lo profesional. Si sufriste o no sufriste. Muy tu pedo. Muy tu pedo. Por eso que se si me preguntan cosas, oye, eh, wey, no te voy a decir. ¿Por qué? Porque eso, eso lo, tienes, lo tienes que lo cargas tú. Sí. Claro, es muy mi pedo. Es, es muy, mi bro, muy mi bronca. Pero hay mucha raza que se victimiza en ese tema. De que, ah, no, hay gente hay gente que le encanta a victimizarse. ¿Sí? ¿Por qué? Por ay, güey, una historia bien chingona de este güey. No, güey. Ah, <risa> Pártete <risa> la madre y <risa> dale para adelante. No lo conocen ay. aún, Resultados, dice la verdad. Resultado, ¿no? papá. Claro, Resultado. Claro. Por eso, a, la gente que a veces este, trabaja conmigo, o sea, oye, es que tengo un problema. <risa> Yo también tengo problemas, cabrón, sí, algo, algo de lo que sí puedo decir y, y, y, y, y es lo único que siempre he dicho es que este trabajo es sumamente demandante, algo de lo que me puedo claro. o me duele es que este trabajo, y eso sí lo veo como trabajo, le quito tiempo a mis hijos conmigo pues y a mis nietos. A sus hijos, principalmente a usted. Claro. Porque todo el tiempo se lo dedicamos a estar en los ay, medios ay, sí. y a los eventos yeah, y a los momentos, las festividades, los días de guardado y todo lo que eh, tú, todo, usted guste, pues es cuando más tienes que estar eh, ahí. Exactamente. Sí, te pierdes y, y siempre les digo cosas. Cosas. A, a la gente que trabaja con nosotros, da ah, fin de semana, para ustedes, en ¿Sí? de pa ¿Sí? de ¿Sí? el, el trabajo, deporte ya. sigues trabajando. 24-7 bueno. 24-7 llegas a la casa y ahorita voy a ver cómo quedó el hockey voy a ver los resultados sí señor Pero bueno. <risa> señor Enrique García pues muchísimas gracias que nos dio la oportunidad nos abrió un cachito de su agenda y de su corazón también y de todas las anécdotas que tiene no solamente en su mente y en su corazón sino también nos las comparte para toda la raza que está pendiente pues de su carrera y de todas las personalidades que han rondado alrededor de usted este, gracias por compartir su tiempo aquí con nosotros y pues gracias que vino y nos acompañó en este primer programa, ay me siento, es padrino, no es padrino, es padrino. Sí, sí, Qué sí. bueno que ya nos dimos cuenta que trae, ¡Eh! ¡Eh! bolo, bolo! No, no, no, no. la verdad, la verdad, la verdad, este, yo, te, yo tengo que decirlo, este, pues sabes que te quiero mucho, ¿es la verdad? No, sí si es la neta, ah, bueno. eh, porque nos ha tocado hacer muchas cosas, eh, eh, como que muchas loqueras, y lo hemos logrado agradecerte porque todas las es veces que, que lo he invitado, oye, carnal, necesito que vengas, échame la mano. A ver, la sí, pero, eso, pero, siempre, pero siempre dice que sí, y al final... Échame la mano, mijo. Y al final, que, mano, mijo. No, y al final que, que, que es algo que yo valoro mucho, Enrique, es que le gusta dar, y me refiero a darle cosas de positivas y, y, y que le va a servir a la gente, y eso es importante. Es no, y col importante. colaborar y apoyar, porque muchas personalidades nos han querido cobrar por estar en esa silla. Y eso que no somos nadie, apenas estamos ah, no empezando. Ah no. ah, ¿no van a pagar? <risa> siquiera, siquiera lo invito. <risa> <risa> no. Si quieren lo invito a cenar ahorita, oye, no hay problema. No, pero... no, no, ¿Qué parte no entendiste <risa> que en el H me cobran? <risa> oye, amerita para oye. una segunda ocasión más adelante. Sí, sí, porque primeramente Dios sí. hay muchas experiencias de ah, los mundiales, Juegos Olímpicos, de muchas cosas, güey. No, estás diciendo viejo, güey. No, no, no, no. pues yo voy detrás, güey. Es que cada. Ca ca ca es, es que, afortunadamente, dentro de esto, ca cada relación se convierte en una historia. Exacto. Un día les voy a platicar cómo llevo Linda cabos con mi no, bueno, muchas gracias que nos acompañó el día de hoy. Bueno, güey, córtale, gracias, bye. No, no, no pero eso sí es así, es, Ca sí. con cada persona tienes una historia, ¿sí? ¿sí? Y eso es lo, lo, lo más bonito de esto, ¿sí? Para mí, lo más bonito de esto es llegar a un lugar y encontrar que puedes ver de frente a Linda, a Lacho, a Jera, a mucha gente con la que he trabajado junto y que cuando te los vuelves a ver, te da gusto verlos. Claro. Esa es la más parte definitivo. más bonita. Sí, definitivamente. Sí, sí. es, es gratificante. Es la, la parte que te deja padre, ¿no? Ya de ahí en adelante, pues hay muchas cosas que se te quedan guardadas. De ver correras a en Bolt y pasar así. Ah, frente, bueno. sí, y romper el récord mundial en los Juegos Olímpicos. No, es, y ver lo, lo, que, y ver lo que, todavía a volteó a ver el, el ve, tablero y dijo ve, de su madre. Tener la mano de la mamá de alguien que gana la medalla de oro en ese momento en punto en Punto de Oro eso, de, de Rodríguez el, el, en Juegos Olímpicos en, en Beijing, la, la señora agarrada de la mano eh, conmigo este, para hacer la entrevista, que te, me la gané a ella Ay, para no. platicar, sí. y el hijo peleando por ganar la medalla de oro y la gana, y el papá y yo y ellos celebrando juntos, o sea, yo te seguro que ya ni se acuerdan de, de quién les hizo la entrevista, <risa> es, son, son cosas que, que las recuerdas y se te... ¡Qué emoción! Se te encuera el chino. Sí, cómo no, y el <risa> sentimiento, el sentimiento, no. y, y la energía, y, y el momento. Muchas, muchas cosas, en, en la parte de los deportes, muchas cosas que, que, que hay anécdotas que contar, pero que son cosas que luego te las guardas. Claro, siempre bueno, digo luego, que, luego hacemos siempre, otro capítulo Siempre, siempre, del siempre señor digo Ricardo, sí. que estoy escribiendo un libro, que son mis 50 historias favoritas. ¿Y lo está escribiendo de verdad o nomás sí? está haciendo pato? Sí, pero ah. cada vez... Me sale una historia diferente. ¡Puta, uh, mamá, acabar. ¡Male, no madre! Para escoger las mejores 50 páginas. ¡Para escoger el libro! No, pues son 235 mil páginas que estoy a. ¡No, hombre, güey! Entonces cada vez. ¡No, Cada tomo de vida! ¡No, dos, tres... no son 50 historias favoritas! 50, entonces cada vez voy suma. depurando una. No, hombre, no. No, pues ya pasamos nosotros. Ya salimos del libro, entonces. <ríe> ya, ya pasamos de ahí. Pero bueno. Muchísimas bueno, gracias, güey. Gracias y mucha suerte. Este, que sea un proyecto que. Sea muy, muy enriquecedor, no, no solamente para ustedes, sino para la gente. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Nos vamos y nos vemos muy pronto. No se despeguen, quédense con nosotros y, por supuesto, también activen las notificaciones para que le lleguen siempre a claro. su celular de que ya estamos en vivo. Exacto, <risa> ahí vamos a estar dando lata. Cuídense mucho, pórtense bien. Chao para el mundo mundial. Bye. Bye.